más deshidrata y vamos a tener la suerte de, una vez estudiado el proceso químico y ¿no? la historia, pues también comprobarlo en síntesis, nosotros pues mismos, ¿no? a través de una pequeña cata ¿no? que vamos a hacer, no la vamos a hacer aquí, sino que la vamos a hacer ya en el instituto porque que era donde teníamos pensado hacer esta actividad, lo que pasa es que por el clima, en más de dos horas allí, pues podemos acabar con como eh, de hielo y es mejor hacer aquí lo que es la parte teórica, la de, eh, y después vamos a la cata a partir del principio, a partir de la procedencia. Y sin más, pues, el tercer me que habéis encontrado esta en actividad, y además que, incluso con otras cosas, también lo hacen con las ciencias, que también tienen aquí, porque nosotros llevamos mucho, que el CREI no solamente es un sitio para venir a estudiar y a, a enseñar, sino también un sitio de discusión y de evolución científica. Es Muchas gracias. Vamos a empezar, voy a poner aquí el, el, el pronómetro. Pero antes de que nos yo quería agradecer eh, a Roberto, que eh, desde el primer momento que decimos que vamos a hacer la actividad aquí, eh, la verdad es que nos ha apoyado en todo lo que nos ha hecho falta, también Marisa y todas las personas del de CRAI, hoy han estado desde que hemos llegado, que el han llegado a tu cabito, cerca de nuevo en los cuartos, han estado abriendo y cerrando una puerta constantemente y se lo agradecemos. También me gustaría, eh, que no aquí hoy, ¿no? pero eh, a Maricarme Carmen que, que es de la Unidad de, de Cultura Científica y de la Tecnología de, aquí de la Universidad, que también pues, está muy metida en el, en el tema de la organización de, de todas las actividades dentro de la Semana de la, semana la Ciencia. Y también a la Federación Española de Ciencia y Tecnología, pues, porque de alguna forma apoya y financia esta reunión. Yo, como estaba diciendo antes, me toca hablar un poco. Eh, me voy a extender eh, lo justo, pero os advierto que, que, será, que será un poquito larga, pero yo espero que esté expuesta de forma que sea amena, porque me gustaría que eh, hoy todos los que estamos aquí y todos aquellos que después vean el, el vídeo por las distintas redes de de que porque que sí, se tengan eh, conciencia de la complejidad, que es una cerveza, lo completo que es una cerveza y de la historia que tiene detrás eh, la cerveza. Yo aquí no voy a hablar eh, más de ninguna cerveza comercial, tampoco voy a... pero lo que sí quiero es que la gente entienda que, que el mundo de la cerveza, la cultura cervecera, debe de ir más allá, porque de hecho lo ha hecho en la historia de tomarte una cerveza con los amigos y fresquita. Es una especie, yo siempre lo comparo con con el con el vino, ¿no? El vino vino tinto de verano está muy bueno, pero evidentemente no nos podemos limitar a tomar eh, tinto de verano porque nos estaremos perdiendo muchísimas cosas. ¿no? Entonces esa es la idea. Vamos a decir muchos nombres, vamos a decir muchas fechas, vamos a, a nombrar muchos hitos históricos, pero con lo que nos tenemos que ir y esa es mi intención es con la complejidad y la historia que tienen. Esta, este brebaje, ¿no? esta bebida esta alcohólica. Bueno, vamos a, a empezar, antes de meternos con, con el tema de, de la bioquímica, de los procesos, vamos a hablar de un poco de la historia. La historia, no se ve aquí, no lo veis muy bien, pero nos vamos a ir hace 13.000 años. 13.000 años. 13.000 años estábamos en el. ¿Se ve mejor, no? Sí, sí. Pues hace 13.000 años estábamos en. Esto una cueva de Israel. Y hace 13.000 años estamos en el paleolítico, la parte ya final del paleolítico, lo que, lo, lo que los historiadores llaman el epineolítico. Es decir, aquí el hombre todavía era cazador y todavía era recolector. Y sin embargo, hay evidencia de que ya el, en el año 13.000. Había un experto de Cristo, pero no es hace 13.000 años, eh, se han encontrado restos de la primera fábrica de cerveza. La primera fábrica de cerveza que, hombre, tiene muchas diferencias con las fábricas actuales, pero básicamente eh, tiene todos los componentes que tiene una fábrica actual. Es decir, tiene el sistema de almacenaje de manta y después tiene unas oquedades en la, en la roca que servían no solo para romper el grano de cereal, sino que también sería para cocerlo, para macerarlo, para cocerlo, y después se lo bebía. Yo me imagino que todo esto, que aunque esto daba de hace 13.000 años, empezó mucho antes. Es decir, el hombre cazador, el hombre recolector, yo me lo imagino corriendo detrás de un ciervo o delante de un oso, para que no se lo coma, con su canastito, que ha ido recogiendo eh, todos los cereales salvajes que se ha ido encontrando, y en un momento ese pues, canasto se le cae se le cae. Lleva un poquito, esos cereales se hidratan, esos cereales empiezan a germinar y sale el sol, y se seca. Y después, otro día, vuelve a llover, esta vez con más intensidad. Entonces, ese sexto que tiene esos granos germinados, se llena hasta arriba de agua. Y lo que ocurre de forma espontánea, porque hay muchas levaduras salvajes que están en el ambiente, es una fermentación. fermentación Entonces, cuando ese natuciense, cuando ese cazador, ese recolector, llega allí y ve allí ese escanato que se olvidó o que se, se le cayó hace días con un brebaje raro, posiblemente muerto de sed y de hambre diga, carajo, esto que hay allí, yo lo voy a probar y lo prueba y dice, hola, esto está rico, está dulce, pica un poquito en la garganta porque claro tiene CO2, no es la espuma que tiene nuestra cerveza pero algún CO2 sí que queda disuelto y además como es un un personaje que no ha tenido nunca ningún tipo de alcohol, entra en un estado alterado de conciencia que lo, lo, lo enlaza con sus dioses como nunca la había hecho. Entonces, evidentemente, si yo soy aquel tipo, lo primero que hago es que yo, ese canacho, yo lo llevo a la cueva, se lo doy a todos mis colegas, se lo doy a todos mis familiares, bailamos, cantamos y posiblemente tomamos la mejor siesta que hayamos dormido en, en el último milenio. ¿Y qué hacemos? Pues yo voy a poner todo el esfuerzo en intentar repetir eso que me ha dado la naturaleza para yo eh, obtenerlo cada vez que yo quiera. Entonces, otro dato importante es que hace 10.000 años es cuando se inicia el cultivo de los cereales. Aquí es donde hay registros oficiales donde aparece un grano de trigo, un grano de cebada que es distinto a sus primos los salvajes. Entonces esto parece una tontería, pero esto le da la vuelta a todo lo que hasta el momento se ha pensado. Era, el hombre inventa los sistemas de cultivo, hay unos excedentes, y esos excedentes dan lugar a la aparición de la cerveza. Pues aquí es una teoría, un poco friki, ¿no? Es de Gil Panteo. Esto surgió en, en los años 60, lo que pasa es que hasta que no se descubrió el nacimiento de hace 13.000 años, todo era como una... bueno, sí, tú crees, a ti te gustó mucho la cerveza, tú le no crees, no sé importancia a la cerveza, pero ¿y yo, la cerveza no es el origen de toda la civilización. Pues resulta que sí, y yo lo entiendo, porque ese natuciense lo que hace es que dice, bueno, con este escanazo hay grano, pues yo voy a intentar sembrar el grano, ¿dónde? En la puerta de la cueva. ¿Para qué? Para recolectarlo. Ya voy a buscar yo la forma de hacerlo. Y evidentemente se inicia la domesticación de los cereales. Empieza la agricultura, que de hecho es lo que produce el paso desde el paleolítico al neolítico, al Pero claro, si yo empiezo a producir, yo tengo que tener un control de lo que produzco, porque además yo me imagino que el de la Cueva de Al lado, que ha tenido mala suerte con la plantación, no le han crecido ningún grano, iba y, y le dice, y yo, déjame arco, ¿no? Y yo te digo, vale, yo te lo dejo, pero ¿a cambio de qué? Bueno, para el año que viene, el año que viene yo, cuando tengo una buena cosecha, yo te lo devuelvo. Incluso estos, los lo que se creen de esta teoría, culpan a la cerveza del nacimiento de las matemáticas. Porque si yo te dejo uno, tú me tienes que devolver sí. uno. <risa> y si yo te dejo dos, yo te tengo que dejar dos. Pero claro, cuando ya empiezan los prestamistas a esto, ¿qué hacen? Pues que hay que tener algún registro. Porque ya la cabeza, además <risa> con el consumo de cerveza, ¿con, con qué te de ellos? Yo no me acuerdo. Pues los, el nacimiento de la escritura. O sea, y todo esto ya empieza a, se empieza a rascar, rascar, rascar, cuando te das cuenta, lo que creen en esta teoría al 100%, yo comparto parte lo lo del origen, porque pasa ya de que de esto hasta que lleguemos a llegar al espacio es un, poco, es un poco más complejo, ¿no? Pero sí que es verdad que de forma, eh, eh, siempre tradicional se ha pensado en neolítico, cerveza, y ahora resulta que es paleolítico, cerveza, y da lugar al paso del, del neolítico. Yo creo que esto es muy, muy interesante. Bueno, eso pasa en Israel, pero ¿qué pasa en España? Bueno, en España, eh, en nuestra península. Pues resulta que aquí nos vamos a quitar hoy un complejo. ¿Vale? No se trata. Yo no voy a ser aquí macho de que de Nicolás. Pero en España fuimos los primeros cerveceros de Europa. Los primeros. De hecho, eh, en, Vegas, en Vegas, en el año 6000, ya teníamos una fábrica de, de cerveza. Una fábrica de cerveza. Igual, bueno, con esos restos que se han encontrado, estos dos señores, no sé quiénes son, pero han hecho una receta de una cerveza del Neolítico Medio. De hecho, está por ahí. También yo no la probaría, pero que la cerveza se ha hecho. ¿Vale? Esto es lo que hacemos nosotros, es el yacimiento por pues, si no es más antiguo, es el segundo más antiguo de toda Europa. ¿Vale? Eso lo tenemos que tener en, en la cabeza. Y ahora, aquí por ejemplo, esa cerveza, esa primera cerveza, ¿cómo sería? Pues aquí, en un yacimiento de hace 5.000 años de China, eh, el profesor eh, vio los restos que había eh, con técnicas de biología molecular y demás, sacó todos los ingredientes, hizo una receta y animó a su alumno a que hiciesen la cerveza. Y no solo a que le hiciesen, sino también, a, como se ve en la foto, que la hiciesen. 10. esto sería pues, algo muy parecido a, a esa cerveza eh, primitiva. Tendremos un caldo fermentado, pero también tenemos aquí una parte sólida, de hecho se veía en todas las imágenes, aparece con una cañita, porque lo que esa cañita permitía es que tú te viviés el líquido, pero no tomas la parte sólida, y posiblemente la parte sólida eh, no se tiraría, sino que se, también se, se comería. ¿no? Y además los egipcios y los de veremos, también lo utilizaban para algo que es mucho menos, mucho menos agradable. Otro yacimiento español, este, este es el Soria. ¿vale? En Soria y muy cerca de, de Mancia. Este escrito de aquí es posterior a, a esta fecha, pero lo que quiero ver, ver con esto es que hace 4.500 años se producía cerveza en Soria, pero además se mantuvo durante mucho tiempo hasta la época de los romanos. De hecho, hay he escritos de la época de los romanos que decían que esa valentía que tenían los numantinos le venía en parte por ese estado embriagado que tenían con la caella, que era como. En la zona de Numancia llamaban a la cerveza, ¿vale? Por eso eran tan valientes y eran tan hecho adelante. Y ahora vamos a hablar de la primera receta escrita que hay de, la, de cerveza, ¿Eh? el poema, a, el himno de Nincafi. Nincafi es esta señora, ¿vale? Es importante. A partir de ahora, hasta que lleguemos a la época del monasterio, toda la producción de cerveza está en manos de la mujer, la mujer era la productora, las diosas de cerveza eran eso, eran diosas de la cerveza, no había ningún dios de la cerveza, y tienen un papel fundamental. Este himno de Nistazi es la primera receta escrita, Esta es, es anónimo, no se conoce el autor, eh, todavía es alguien que ni casi le rompió el corazón, le dedicó una, un poema, y de una forma muy, muy lírica, y ahí hay una receta escondida. De hecho, se ha sacado eh, la receta, se ha hecho la cerveza en casi, igual, ¿no? no está comercial en salinar, pero sí que se ha hecho en laboratorio y, y se ha probado. El casi era la señora que llena la boca, así la llamaban los sumerios, Nisthasi, la señora, la señora que llena la boca. ¿Y sabéis de qué llenaba la boca la señora? De cerveza, porque además la cerveza la definían los sumerios como lo que la boca desea, es decir, que la señora que llenaba la boca por lo que la boca deseaba, todo el mundo quería ir de en aquella época. Y además, aquí vemos un símbolo que de la escritura uniforme está, significa cerveza. ¿Sabéis cuántas palabras tenían los sumerios para definir cerveza? 160. Por lo tanto, en la cultura sumeria la cerveza era bastante, bastante importante. Volvemos a esta piedra. Es el código de Hammurabi. El código de Hammurabi es también de la época de, de los sumerios y es el primer código penal que existe. De hecho, esto es el origen de, de la ley del Italian, de Italia, de los ojos por ojos y este por diente. Hay casi 300 artículos donde, dependiendo del, de, del delito que tú has cometido, pues tenía un castigo o tenía otro. Evidentemente, delitos más grandes con castigos mayores. ¿no? Y aquí, dentro de estos artículos, hay varios. Varios también para, para la cerveza, que controlan y regulan la cerveza. Y además volvemos a aquí siempre es la cervecera, la tabernera, de forma que si una tabernera cuando vendía cerveza a cambio de la cerveza recogía dinero y no grano, que era lo que estaba regulado, moría ahogada. Es decir, que el castigo que moría ahogado es, es gordo, es fuerte. El castigo, por lo tanto, la pena de, de, de hacer cosas malas con la cerveza era también importante porque es consideraban que la cerveza era algo muy, muy importante. Y de hecho, cuando y llevaban también a una tabernera adulterando la cerveza, también tenían que morir ahogados. Era un alimento muy, muy importante. Bueno, y, el, y llegamos a Egipto. A Mucha gente piensa, cuando habla del origen de la cerveza, directamente ya lo está, lo inicia en, en, lo, en los egipcios. Los egipcios, ya evidentemente, lo que hicieron es dar un, pa, un paso hacia adelante, ¿no? un salto de calidad. De hecho, estos jeroglíficos de aquí, lo que se ven son los distintos tipos de cervezas que había. Porque en Egipto bebía cerveza todo el mundo, todo el mundo, desde el bebé hasta el más adulto, todo el mundo, desde el rey hasta el plebeyo. ¿Qué ocurre? Porque evidentemente había distintas calidades y de hecho había incluso cervezas que se utilizaban para distintos fines. El faraón, cuando moría, lo que se llevaba a la tumba pues era una especie de eh, mini cervecería, se llevaba a una señora que hacían cerveza y además tenía como una maqueta chiquitita de la cervecería porque él pensaba que estos muñequitos y estas estructuras pues, le iban a aportar, creo que eran las 10.000 jarras de cerveza que necesitaba para el más allá. O sea, que tonto no eran, ¿vale? Y, y aquí evidentemente volvemos al papel de la, de la tabernera. La cerveza era elaborada por la. Por la. se llamaba Cito, se llamaba Cito. Y, eh, Decían, ellos pensaban que era eh, el dios, el dios Sol, rey, el que había dado, el que había iniciado la creación de la cerveza. Es una, una leyenda que es muy curiosa, ¿no? Que el Dios estaba ya harto, estaba harto de la, de la, de la sociedad humana, que es la humana, y le dijo a una diosa, vuelve a ser una diosa, mujer, le dijo, Atos, estoy cansado del hombre, mátalo. Y a todos no se le ocurrió nada más que coger inundarlo todo de sangre. Pero después se ve que el río Thor dijo esta se va a pasar seguro, porque esta es mala, pero mala. Y se asomó y vio toda la sangre y dijo es que no me a sin manos, me arrepiento. ¿Y qué le echó Va la sangre? Le echó fruta, dátiles y le echó también celada. ¿Y en qué se transformó la sangre? En cerveza. Y cuando, y cuando llegó Thor para ver cómo estaba el rayo que había empezado a hacer se dio cuenta que aquello no era sangre, que era cerveza. Lo probó, se emborrachó y entró en un sueño profundo y a partir de entonces Atos era la diosa de la cerveza y de la borrachera de hecho hay pergaminos de la época donde realmente estará la primera bronca de un padre a un adolescente pero dice y yo la cerveza está bien que la pruebe y está bien que la pruebas con moderación pero con moderación porque si no es que está más visto y además le dice no puede ir eh, pegando cabezazo intentando romper las paredes lo he visto famoso en la tele hace poco hace eso que tampoco hemos evolucionado hemos tanto y además está descrita la primera muerte por el algoritmo de una forma muy poética en el pergamino dice que hay un señor que, cuya morada terrenal se pone entre paréntesis que es el cuerpo eh, estaba totalmente destrozada destrozada porque, por el consumo de cerveza y que además se, se fue de este mundo antes de que dios el llamara, es decir, que tuvo una muerte prematura. ¿vale? entonces, evidentemente eh, aquí sí que estaba ya más estructurada la, la producción de, de cerveza. Volvemos a encontrar yacimientos anteriores, eh en este caso de unos de 3.200 años, en eh, de Lenón, que aquí también hay una, una verdadera producción de cerveza, con pues ya instrumentos que están más, más avanzados en comparación a lo que encontramos Y aquí la cerveza se encuentra con un problema, y es la llegada del vino. En la llegada del vino, pero. Daros cuenta la historia, el recorrido que hemos hecho ya, y ahora, ahora, a esta altura llega el vino, posiblemente traído por los, por los fenicios ¿Y qué ocurre? Pues que un poco después, con la época además del dominio romano, empieza a verse más de cerveza, porque la cerveza es cosa de pueblos bárbaros, es cosa de, de provincianos, y aquí es donde ya empieza... A, especialmente aquí en nuestra, en nuestra película, a verse el consumo de cerveza como algo mm, secundario. ¿no? Pero es verdad que durante todo, este tiempo, durante todo este tiempo, la cultura cervecera que hay en nuestra película es brutal, porque además aquí se extiende todas las formas de hacer cerveza y cada poblado, dependiendo un poco de qué materia prima tiene al lado, utilizará una hierba o algunas frutas para, para saborizar y darle olor. ¿no? Es decir, aquí lo que teníamos era, había unos pueblos que lo llamaban otros que lo llamaban Cito, otros lo llamaban Cerea, pero todo al final es lo mismo, es una cerveza. ¿Qué ocurre con la caída del Imperio Romano? Pues que evidentemente los pueblos bárbaros dicen, ahora yo voy a beber cerveza, porque como a ti no te gustaba y tú estabas en contra de la bebida de la cerveza, pues yo simplemente por llevarte a la contraria, ahora yo empiezo a beber cerveza. Pero esto es donde pasa, esto pasa en los, en los países del norte, en los poblados del norte, aquí en España, ¿Con qué nos hemos quedado? Con el vino. ¿no? Tenemos una cultura vinícola que es brutal, entre otras cosas, porque ni en Alemania ni en Inglaterra hace un buen tiempo para sembrar, eh, sembrar uvas. ¿no? Pero bueno, es verdad que aquí ya nosotros empezamos a, a dejar de beber la cerveza. Y además con Carlos Magno, está, este gusto, este gusto por, por la cerveza se empieza también a extender. Además venía por los monasterios, por los monasterios de Ramos y la producción de cerveza esa producción que siempre había estado en manos de la mujer ya empieza a estar en manos de los monjes de los, de los monasterios aquí es donde realmente se produce un cambio desde eh, desde la mujer a la mujer y esta, esto es un punto importantísimo para la cerveza tal como la conocemos ahora y es cuando en este caso sigue siendo una mujer ¿no? cuando en el siglo XI una, una vez se incorpora por primera vez el lucro que es uno de los ingredientes, como ya veremos ahora a continuación, y es un paso muy, muy importante. De hecho, hasta el siglo XIV en Inglaterra no se empieza a utilizar el lúpulo. Entonces, ¿sabes? ¿qué se utilizaba antes del lúpulo para darle sabor, para dar amargor a la cerveza? Porque siempre ese amargor se ha buscado para balancear el dulzor de las mantas. Entonces, utilizaba una cosa que se llama el gruy. El gruy no es más una mezcla de distintas plantas que es lo que hacía el botánico de la zona o el que hacía la cerveza, pues iba probando y la que no le producía una diarrea o unos dolores de la muerte o unos vómitos o directamente se mataba, pues la seleccionaba como posible ingrediente para la futura cerveza. ¿Vale? Pero eso era el principio, pero que en esta época, por aquí, evidentemente, esto ya estaba en manos del, de, de, de la autoridad y en manos de, sobre todo de los monasterios. Y el que quería utilizar el gurú, ¿y qué tenía que hacer? pagar por eso había una lucha brutal entre el Bruy y el lúpulo. Porque claro, mmm, al abrirse al lúpulo ya se perdían los privilegios, ¿no? Y somos conscientes de que nadie quiere nunca, perder nunca los privilegios. Entonces, ya aquí se empieza a utilizar eh, el lúpulo y además se empiezan a hacer eh, distintos tipos. Ya se empieza a investigar en los monasterios. Eh, ya se piensa, pues estos señores que tienen mucho tiempo, por ahí laboran pues la tiempo de laborar pues entre otras cosas hacían cerveza tipo Lager, ¿vale? Que Ahora ya veremos lo que son las cervezas tipo, tipo Lager, no me quiero extender mucho en esta parte. Y vamos a hablar del 1516 y la ley de la pureza de Guillermo IV, que es el duque de Baviera. Esto, en Alemania, casi que sigue vigente, pero con pequeñas modificaciones. Y este hombre establecía que la cerveza solo podía llevar lúpulos, eh, cebada y agua. ¿vale? Se olvida de la levadura porque es que la levadura no sabía ni que existía. Sabían que había algo que lo producía, pero no sabían ni qué nombre tenía ni en qué consistía. ¿no? Como siempre, este hombre pues, dice, no, yo voy a hacer esto para que la cerveza nos adultere para que de asegurarnos, evidentemente lo que había detrás de eso era un cine económico. Él tenía toda la producción de cebada y lo que quería es que, se, que no se le quedara ningún un grano de cebada sin comprar y sin embargo ir ganando dinero. ¿no? Otros dicen que era porque también parte de esta cebada se estaba destinando también a la elaboración de, de pan y de, de otros granos también se estaban destinando a la elaboración de, de pan, o sea, de cerveza, y entonces el pan cada vez era más, más escaso, ¿no? Pues la gente prefería ver cerveza que, que, que comer pan. Bueno, aquí ya volvemos a España. Volvemos a España. Esa bebida que era segundona, que era cosa de pobre, de provinciano, viene un Carlos V, un rey de Flandes, un tío que sabía, que sabía, ¿eh? que sabía lo, que, que lo que estaba haciendo, por lo no, menos todos los elitistas pensaban que eso era así, y este hombre para su retiro en el monasterio de Yuste, en Cáceres, se trae a su maestro cervecero de Flandes. De hecho es una cerveza que es el legado de Yuste, que en teoría está hecha pues, según la tradición. Y claro, esto vuelve a poner eh, eh, la cerveza en el candelero, esto es como si la reina se pone una chaqueta de zara que mañana está botada, ¿no? Eso es, eso es así. Pues entonces, eh, aquí ya volvemos a, a traer la cerveza a España. Y no es hasta el siglo XVI cuando Inglaterra dice: Yo voy a empezar también a centrar un estaba utilizando, pero todo lo, exporta, lo importaba hasta que dice: Voy a centrar el, el también porque si no me mercado lo voy a perder. Y aparece la revolución industrial. La revolución industrial cambia la realidad de todo y también a, a, evidentemente la producción de cerveza. Lo ¿no? que antes hacía a nivel local, en casa de uno. Sobre todo por las mujeres, no porque seguía haciendo, por ejemplo, yo hago esta cerveza y a mí me sobra cerveza, ¿qué es lo que hago? Pues se la, voy a, a, no, se la doy, a o se la vendo a mi vecino. De hecho, en Inglaterra estaba la costumbre, que estaba en otros muchos sitios, de cuando tú producías más cerveza de la que te podías beber, ponías una gimnada en tu puerta y esto significaba que tú podías entrar y comprar o compartir la cerveza. ¿no? Que posiblemente tenga eso mucho que ver con el origen de, de las calendas. Y aquí aparece la levadura. ¿No? La levadura no aparece hasta o en 1830, que Pasteur la, la estudia, y además empieza a, a realizar todo un estudio de los procesos de fermentación. Esto es un salto de calidad también. Evidentemente, si en el, en el 1516 la levadura ni, ni se eh, puso como ingrediente, ahora todos sabemos que es fundamental. Ellos también sabían que había algo en el líquido aquel que tenían que recuperar y a otro líquido para hacer una cerveza buena. Por aquí ya este señor empezó a aislarla, a desarrollar mecanismos de cultivo puro y demás que evidentemente han hecho muy, muy, mucho bien para la cerveza. Bueno, aquí vemos por ejemplo que ya hay un cierto espionaje eh, industrial. ¿no? Hay un señor que es alemán, que va a Inglaterra y cuando vuelve a Alemania pues, desarrolla la cerveza Lager que se está desarrollando aquí. Y eh, se inventa el sistema de refrigeración que esto junto con la revolución industrial nos va a llevar a la realidad que tenemos hoy en día con la cerveza en España desgraciadamente y además se descubre otra cerveza otra, otra cepa de, de, de levadura que es la Saccharomyces Carvergensi. os suena la Saccharomyces Carvergency el nombre es porque viene del laboratorio danés de Karpler y esta levadura, que ahora lo veremos era la que era capaz de hacer fermentación a temperaturas más bajas ahora explicaremos esto a continuación de los procesos. Pero todo esto, la revolución industrial, las levaduras que son capaces de producir fermentaciones en frío y los sistemas de refrigeración, que lo que hacen es que son capaces de mantener más tiempo la cerveza, de que se puedan producir estas fermentaciones a temperaturas más bajas, van a romper la estacionalidad de la producción de la cerveza y van a hacer que se puedan producir además cerveza de forma industrial que podamos mantener, que podamos guardar, que podamos almacenar y que podamos distribuir a todos los lugares del mundo, entre otros sitios a España. De hecho la cultura de a mí me gusta mucho esta imagen porque estos son los tipos de cerveza que existen. Es impresionante, es impresionante. O sea, te pones aquí y llega un momento que te mareas. Esto me sigue, esto necesita. Y os pongo aquí un círculo. Porque esta es la cerveza que nosotros bebemos. La pígina. La pílice. Cuando vemos el botellín que pone pílice, vengo que sea, desde la Cruz aquí en el sur hasta la Estrella Galicia, la podemos ir a pelear toda una. A me gusta más, a mí me gusta menos. No, pero la Cruz de aquí es distinta a de Alicante. Y yo, por la Estrella Galicia, un pedazo de cervezón. Vale, pero todas están dentro de este círculo. Estamos ignorando todo esto. Y es una lástima. Es una lástima. Yo no, no, no vamos a poner, no vamos a echar a pelear el vino y la cerveza. Pero lo que sí que es verdad es que perdimos esa cultura cervecera que han mantenido otros países. No nos queda con la del vino y yo creo que son perfectamente compatibles las dos. ¿sí? Nos gusta el vino, nos gusta la cerveza. Yo me acuerdo siempre cuando llego a este punto de la frase que decía uno de los padres fundadores de, de Estados Unidos. Que decía, el vino da sabiduría, la cerveza da alegría y el agua tiene bacterias. Y eso es verdad. <risa> Pero bueno, pues bueno, hay que beber, ¿no? <risa> bueno, eh, yo espero que con esto nos hayamos hecho una idea de toda la historia que tenemos detrás de, de la cerveza, tenemos agua, tenemos levadura, aquí está la levadura totalmente biofilizada, está, tenemos manta, que ahora explicaremos lo que es la manta, y tenemos lúpulo. Bueno, pues estos cuatro ingredientes van a dar lugar, si fijaos, de darle para atrás. a todos aquí. ¿Cómo? Pues mezclándolo, eh, añadiéndolo en un momento determinado, cambiándolo un parámetro de H, y cambiándolo un parámetro de temperatura a uno de los, de los procesos a los que vamos a, a, a someter el intervalo. Bueno, el agua sabemos todo lo que es, ¿no? H2O. Pero ¿qué pasa? Que el agua pura no existe. O sea, existe, pero la naturaleza no se da. Porque desde el momento que cae una gota de una nube, empieza a disolver los gases que hay eh, en la atmósfera, ¿no? los gases y todas las porterías que hay en la atmósfera, ¿no? y cuando cae, dependiendo del de suelo por el que vaya descurriendo pues va comiendo unos millones y otros. Bueno, a mí siempre me gusta lo mismo, ¿no? Ah, tú que haces cerveza y utiliza el agua del grifo, se puede utilizar el agua del grifo, pero evidentemente antes le tenemos que quitar el cloro, porque si no, el cloro... El... Se puede utilizar el agua del grifo dependiendo del tipo de cerveza que tú quieras hacer. Pero también puedes hacer una cosa, que es lo que hacía en la antigüedad. Yo ahora cojo eh, cualquier agua, lo paso por un sistema de, de abundancia inversa, le quito todos los iones y ahora con mi quimicefa yo puedo jugar a esta cosita para generar un perfil determinado. Pero eso, eso es ahora. Antes no era así. Entonces antes ¿tú lo que tenía que decir, yo tengo un pozo al lado de mi casa, pruebo el agua, está buena, pero además, no estoy mala, esta es la que tengo. No tengo otro sitio, ni tengo una forma de, de, de, de transportarla, ni nada de nada. Entonces tengo que utilizar ese agua. Y yo, teniendo en cuenta el agua que tengo, voy a desarrollar un, una cerveza que me gusta a mí, le gusta a mis colegas, o le guste a mí, le guste a mis clientes. ¿Vale? De hecho, aquí tengo una tablita de, de las aguas de, de ciudades que son muy cerveceras, que cada una tiene un perfil de su padre y de su madre, pero que esto ha servido para generar un estilo de cerveza que nosotros conocemos. Por ejemplo, la Pilsener que es de la ciudad de Pilsen, está hecho con agua que aquí, mira, es claro que agua es de lo que tiene, 10, 3, tiene es una, sí, apenas, no tiene apenas, apenas iones, no tiene dureza, es un agua muy blanda y sin embargo hace una cerveza, Pilsen, que tenga la de buena fecha. Si, si eh, vais a un supermercado, además es fácil de encontrar, y veis las pilsen las podéis ver porque es un cervezón, y eso está hecho con ese agua. ¿Vale? Pero es que si nos vamos, por ejemplo, a, yo que sé, a Burton, que hacen una cita, que miran el sentido, vemos que el perfil es totalmente distinto. O sea, pasamos de, de, de, de 10 ppm de calcio a 352, es decir, estamos en los extremos. ¿Qué ocurre? Porque cada maestro cervecero ha utilizado su conocimiento. Para con el agua que tengo cerca, hago la cerveza que a mí me guste. Y evidentemente muchos se han definido partiendo de, de ese agua. Por lo tanto, el agua es un componente muy, muy, muy importante. Porque va a afectar mucho muchos de los procesos. Afecta al sabor y, evidentemente, eh, afinar al producto, al, producto, al producto final. Aquí tengo yo bueno, algunos iones, ¿no? todos tienen su función. El calcio, que es importante porque potencia la bajada del de pH del monstruo que ya veremos los no para que puedan actuar determinada, determinadas enzimas y también es importante porque sobre todo en la evolución va a ser que proteínas que al final nos van a dar turbidez también decantes y no las tengamos y no por aquí en medio ¿no? aparte de que va a producir también o va a potenciar la producción de aminoácidos que la levadura va a necesitar después para su metabolismo tenemos después el magnesio el magnesio junto con el zinc es un, son iones que necesita la, la levadura para ir para adelante el sodio, el sodio, todos sabemos que es un potenciador del sabor, por eso lo utilizamos en la cocina. Pero pues si te pasa, además de subirte la tensión, pues se va a poner salado ¿no? y desagradable. Todo es en su justa medida. Los sulfatos, los sulfatos son muy, muy, muy importantes. Además de azufre que contiene para que la levadura pueda tener su metabolismo, los sulfatos son muy importantes para fijar el amargor. Las, las cervezas que llevan mucho lucro necesitan agua con concentración de sulfato grandes, porque si no, es ese amargor. No, se, no se, se pierde. Los cloruros, igual, los cloruro también potencian potencia la percepción del sabor dulce, pero tenemos que tener cuidado porque, por ejemplo, pueden dar colores desinfectantes Por eso es importante quitar el cloro del agua porque, si no, al final pueden aparecer determinados compuestos como clorofenoles, que son desagradables y, y tú pruebas la cerveza y te da la sensación de que te estás metiendo una tirita, un, son sabores sanitarios en la boca. Y los carbonatos, porque son fundamentales pues para el pH que como tenemos encima siempre, siempre es importante. Bueno, el lúpulo otro de los ingredientes. Yo, eh, Ángel, antes se me pasó, eh, Ángel es, es maestro cervecero casero, <ríe> no es profesional, y yo he echando ahí una, una mano. Eh, hay un, un vasito, ¿no? un vasito con lúpulo que lo vayan, lo podéis ir oliendo, vale no, no metes mucho la nariz porque tiene un olor muy fuerte, ¿eh? pero ese, este lúpulo, lo va pasando y luego lo ir viendo. ¿Vale? Nosotros, eh, de, las distintas, de los distintos formatos que tiene el lúpulo, eh, nosotros tenemos pel, que es que simplemente el lúpulo seco que está comprimido, como un pienso ¿vale? Y es uno de los formatos pues, porque es fácil tu almacenaje y es fácil trabajar ah, con claro, claro. él. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que aporta el lúpulo? ¿Qué aporta el lúpulo? Pues el lúpulo, lo, lo, todos pensamos en el lúpulo primero es amargor, pero además de amargor. Tiene, tiene, otra, tiene otras propiedades, ¿no? Tiene propiedades antibacterianas, tiene propiedades antibacterianas. Y de hecho, esa propiedad antibacteriana, que tiene el núcleo, dio origen a uno de los, de los, de los estilos que es más, más en moda está, que es en la hipa, las indias peitales. Esta jipa lo que hacía era que tenemos lo, los ingleses tenían colonias en, en la India y los, y los, los ingleses que estaban en la India que querían quiero cerveza. ¿no? Entonces, pues decía, no, vamos a mandar un barco lleno de barriles de cerveza que con el vaivén de la bola, pues aquello llegaba siempre contaminado. Y los pobrecillos no se tomaban una cerveza buena ni para atrás. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se ocurrió? Al maestro cervecero dice, bueno, pues si el lúpulo tiene propiedades antibacterianas, si yo cojo y le añado a estos barriles una cantidad de lúpulo brutal, no van a crecer bacterias pero claro, aportaban unos sabores y unos aromas al Lo que estamos haciendo lo que los modernos llamamos el Dry hopping Es decir, era el únculo que se le echaba la cerveza ya terminada. Y eso, al final, se ha consolidado como uno de los, de los estilos que, que gusta más a la gente. ¿no? También ayudan a la formación y a la retención de las pumas, lo, porque tiene polifenol y tiene taninos. Los polifenoles que tienen también ayudan a que, sea, que la cerveza sea clarita, porque lo normal es que la cerveza nos guste clarita, cierta turbidez, pero nos gusta que, que no tenga demasiado. Eh, una cerveza que tiene dos fases eh, no nos cobra, no, no, ¿no? Además, son beneficiosos para la salud y el bienestar, porque el lúpulo es familia de las carnaviasas. también te dan este toque así de tranquilidad, ¿vale? <risa> y eh, si se utilizan como codo, que no es nuestro caso, pues ayudan a filtrar y eh, dicen que cambia la tensión superficial esto lo que hace es que hacer a vosotros de igual para el maestro cervecero sobre todo el que lo hace en la vitro de su casa le ayuda porque evita que reboces y que después te lleve tres horas con, con el microplaje aquí dándole castañas porque aquello no lo quita nadie ¿no? bueno esto es la, eh, el cono de lúpulo. esto es un cono de lúpulo abierto por la mitad visible que se ve aquí mucho mejor que mucho menos. y de lúpulo lo importante son estas glandulitas que hay aquí que son glandulitas de lupulina la luculina. de hecho todo lo demás del lúpulo casi que sobra entonces, esto sería las glándulas de lupulina vista a microscopio óptico y esto vista a microscopio electrónico ¿y qué es lo que tiene la lupulina? pues la lupulina tiene resina las resinas son los alfácidos y los betácidos. Pues de estas dos resinas, resumiendo, las más importantes son los alfácidos, porque los alfácidos son los que nos dan el amargor, nos aportan el amargor. ¿Vale? Entonces, ese amargor que ahora cuando haces... Ah, eh, eh, Oléis un poquito, yo ya es que no lo noto, pero cuando había entrado, habéis olido un poco a, a, como dice Santi, a papillas de niño chico, de niño grande, no de niños chico, de niños grande. Eso es la marta que le hemos puesto con el agua para sacar los azúcares. Pues Ahora le voy a pedir favor a Ángel que suba eh, un poquito eh, la temperatura para que hierva y ahí le vamos a añadir lúculos para que esto se llene de los aromas esos que quiero que vosotros eh, os vayáis impregnado de esos aromas, porque más eso se pega hasta la ropa. Bueno, pues esos aromas ácidos en principio son un eh, por eso se tienen que hervir. ¿Y qué es lo que hacemos cuando lo hervimos? Cuando lo hervimos lo los, los, los isomerizamos, ¿vale? Si sí. os dais cuenta en estas estructuras, que son alfa ácido y betácido, cuando nosotros lo hervimos lo que lo convertimos son en, en sus formas iso. Isomerizamos la C y la T, y esto es ya soluble. Y eso es lo que pasa a la cerveza. Y es lo que nosotros vamos a detectar con, eh, con nuestra papila gustaría. Se amarga tela. Yo tengo ahí dos eh, monstruos, un monstruo. Un monstruo que hice ayer por atrás de mi casa, un monstruo, un dulce, y también tengo un monstruo que lo, se ha hecho una, un hervido en presencia de luz. Si le digo a alguien que va pasando un vasitos y probáis la diferencia entre el dulce y el amargo, pues yo creo que es bueno que sepáis esta diferencia, pero por favor, tenemos el máximo cuidado que tenemos los ordenadores. ¿Vale? Si manchó, ¿qué es lo que tiene? Tiene aceite aromáticos. No bueno, nos vamos a meter aquí en qué tipo de aceite de aromático son de los dos. son muy volátiles, son muy volátiles y lo que hay también es sabor. Y también tenemos los taninos y los polifenones. Los taninos y los polifenones, pues como hemos visto, además de producir, mejorar la espuma de la cerveza, pues también permiten que esas proteínas decanten y al final tengamos cerveza mucho más, mucho más, más clara. Esto que veis aquí, que no lo doy yo porque esto además es un pantallazo, pero lo que está definido, estos son los aceites esenciales que contienen una variedad de núcleos. Una. O sea, que tiene estos olores y sabores? Ahora precisamente pues, cuando la pasa es cuando lo había que a veces dan no con el toque fuerte, ¿no? Que cuerpo que le he hecho. Porque eso así se le da mis mismo a 10 kilos, 20 minutos de peso. ¿Vale? O sea, que mejor tengo un día de lo que tiene que pasar a la palabra de la duda, que no tiene que tener <tose> que madurar, etc. Pero. Todo esto es una única variedad. Y digo, bueno, existen muchas variedades del club. Aquí tenéis una lista. Existen pues muchísimo. Y esta lista está incompleta. ¿Vale? Que tampoco se ve, pero que estos son los nombres, podemos ver la cantidad de. Ese es el grupo, ¿no? Qué buena gente. Los valores que tengo. Y esto se ve mucho más, y aquí ya tenemos donde vemos ponen el sabor, aquí tienen la descripción de los sabores. Y aquí no se ve bien, pero sí que aquí se ve de una forma mucho más intuitiva. ¿Vale? Aquí tenemos distintos tipos de núcleos y cada uno, dependiendo de esos aceites esenciales que tenga, pues lo llevamos o bien hacia olores especiales o hacia olores florales, olores herbales, ¿no? Cuando antes florio, creo que yo... huele a, a campo, ¿no? Esto fue el acampo pues, porque es una mezcla entre herbal y es entre, entre y, y el que estamos utilizando nosotros, ¿vale? Pero vemos toda la complejidad, toda la complejidad. Entonces, tenemos aquí, tenemos aquí de los cuatro ingredientes, hemos visto, hemos visto dos ingredientes. Hemos visto que con el agua se puede jugar y hemos visto la complejidad de sabores y olores que tiene la... la ¿No os gusta eso, o que no? ¿Eh? o después sí que os va a gustar cuando Santi va a la casa. Pero es que eso es necesario. Pero, pero hay que probarlo. Hombre, <risa> hay que probarlo. probarlo. probarlo? ¿Sabes por qué hay que probarlo? Porque después, cuando Santi te ponga la cerveza, tú vas a pensar, y yo, la arte que tiene el tío este, que a partir de eso, lo no da a él. A tú le porque es, está bueno, lo vea, a él le gusta. Es que para tú Entonces. Para buscar los colores modalidades que tenemos en los grupos, ¿vale? tenemos dos elementos que vemos que son brutales y las combinaciones que podemos hacer, porque yo además lo puedo utilizar, lo puedo echar un poquito, lo puedo echar otro poquito, dependiendo del momento en el que yo lo añada a la olla me va a dar unos matices, me va a dar otros matices, puedo combinar uno que, me, que tenga aromas florales con otro que sea de bar. O, o, o uno que me aporte leones de terrosos. con... ¿vale? Es, es infinita las posibilidades que tenemos. Bueno, ya le entramos en otro, en otro de los de Cuando ya he probado todo eso, a Ani le pasa el, el amargo. Que si ese no le ha gustado todo el amargo. ¿Vale? El amargo tampoco es necesario... Mira que pone poco, pero no es necesario que se lo tome. Simplemente que lo probéis. Bueno, pero sí que os llenéis toda la boca porque, como sabemos, no, las papilas que llevo en los amargos no están... Bueno, vamos a entrar en otro, en otro de los ingredientes. En otro de los ingredientes que es la, la marca. ¿Vale? Cuidado con los Vamos a... ¿Eh? ¿Sí? ¿Sí? Pues bueno, es que se lo si eso está más rotela. Bueno, vamos a ver. La marca. La marca, a todos a todo suena, a todo suena la, la palabra marca, porque si os dais cuenta, como con el tema de las cervezas artesanales, las la cervezas que, que se inician ya han dejado de vender una cerveza mostrando no un buen coche o a un tío o una que en una pescada ya empiezan mandando los ingredientes lo demanda lo demanda es porque han tenido nada ¿Sabe? O cuando dice ¿eh? cerveza crucial con lúpulo seleccionados que el, seleccionado, el, el antes, te lo traían en mi y lo miraba el saco que te... esto no fue no, así no, ¿sabes? ¿Sabe? rúdulos seleccionados como ves, se han seleccionado de los buenos y antes te habían seleccionado de los malos. Pero que tú vas a seleccionar tenía Bueno, ¿qué es la manta? La manta no es un cereal. El mateado es un cortejo. Que hace un cereal son ¿Vale? Yo veo un grano. Pero aquí tenemos aquí que decir, es está lindo, lindo, lindo. está son Yo veo un grano. Y esto no está diseñado para que lo haga cerveza. No. Esto está diseñado y lo vemos. Aquí. Por tan grande, para que dé lugar a qué? A una planta. ¿Vale? Ahora, ahora le pongo a poner un poquito de la marco encima desde es luego. No, es, es tan amargo que no va, que no va a tocar el gusto de antes. Bueno, eh, esto es un grano que lo que está diseñado esto es para dar lugar a una planta. ¿Vale? Una planta. O sea, eh, para esto está diseñado. Tiene un endospermo que esto es a lo que a nosotros nos interesa, porque estos granitos que eh, ahí donde está el almidón, que es lo que nosotros queremos para hacer cerveza. ¿Vale? Bueno, para hacer cerveza y de otra bebida más, pero eh, en este caso estamos hablando de, de cerveza. Y aquí está toda la maquinaria toda la maquinaria para que dé lugar a unos procesos bioquímicos. Esto realmente es, un, es como un mini, un mini reactor dentro. Eso lo tiene todo para empezar a funcionar y generar la planta. Pero claro, estos granos que son tan importantes para la planta, para el grano, están muy, muy protegidos. Ahí tenemos que hacer algo, tenemos que modificar ese grano para nosotros poder sacar los azúcares. Y esa modificación es lo que hace el malteado. Por lo tanto, tenemos manta de trigo, si utilizamos un grano de trigo, y tenemos manta de cebada, si utilizamos un grano de cebada. Y de ahí, pues, todos los cereales, porque todos los cereales son susceptibles de ser malteados. ¿Vale? Bueno, esto... Sería una imagen eh, del microscopio electrónico de lo que vemos ahí en el endroxterno. Vemos que hay, vemos que hay granos de almidón, pero que hay unas estructuras, que son los betanulcanos, que forman parte de la pared, que están protegidos. O sea, nosotros eso lo tenemos que romper, porque yo lo que quiero es acceder a los azúcares que están ahí guardados solamente la planta lo tiene guardado, el grano lo tiene ahí, pero yo lo tengo que sacar. ¿Y cómo lo saco? Pues yo engaño al grano. Y lo primero que hago para engañar el grano es que lo hidrato. Cuando yo le pongo ese grano, lo pongo en un ambiente húmedo y a una temperatura determinada, lo que hace el grano es que dice, oye, que está lloviendo. Y yo estoy aquí, en la tierra, pues voy a empezar a sacar mis hormonas, voy a activar una serie de, de proteínas, como son la, la, la glucanasa, que va a romper esas paredes, esas paredes de, de las la células. La, la proteasa que va a romper a las proteínas la fosfatasa que va a romper el fosfato y también las amilasas tanto la alfa como la beta que estas son las que a nosotros nos interesan entonces nosotros después de un tiempo cuando esto se ha hidratado lo que hacemos es que eh, esa liberación de proteínas empieza a romper, a modificar la estructura del grano, la, la estructura del grano. y llegamos a esto. si yo tengo este grano antes de, antes de manteado entonces tengo grano íntegro de almidón, que son inalcanzables, pero además tenemos la pared celular, que hace que el agua sea complicado de entrar, después de, de capturar la beta-glucanasa, de capturar las proteasas, y de capturar parcialmente las alfa ¿Qué es lo que tengo? Pues tengo los granos de almidón, esto es después de varios días de eliminación, los granos de almidón están agogreados y además los granos que tienen fisuras. Hemos roto todas las barreras que a nosotros nos impedía acceder a estos azúcares. Pero si yo continúo ese grano en agua, ¿qué te ocurriría? Pues que todo, todo este almidón se gasta. La planta lo utiliza para generar unas raíces, para generar un tallo, para generar una hoja. Entonces yo, ahora, que he engañado al grano para que potencie toda esa actividad enzimática, lo tengo que parar. ¿Y cómo lo paro? Pues con calor. ¿Vale? El manteado es más que germinación y calor. Y ya después, yo tengo este grano seco. Esto está seco. Esto está malteado, Es un grano seco totalmente. Pero está preparado para que yo después, cuando le añada agua a una temperatura determinada, empiece y continúe con toda la estación de los azúcares que previamente yo he modificado con el proceso de maltear, ¿Vale? Es engañar al grano, en realidad, para nuestro fin Si yo, ahora, tengo que aportar calor, si yo tengo que aportar calor al grano, para secarlo, yo puedo aportar poco calor, o puedo aportar mucho calor. De hecho puedo, aportar, puedo hacer un simple secado o puedo hacer un tostado. ¿Vale? Yo quiero que vayáis viendo, que paséis las. son distintas mantas, una manta que está muy clarita. Miren, un segundito. Una manta que está muy clarita, porque se ha tostado a una temperatura muy baja. Evidentemente, esto es qué cerveza va a la da, Una cerveza rubia o negra. Rubia, perfecto. Después tengo, esto es una manta de trigo, el trigo este no está roto, está que lo veáis, ¿vale? Por eso una manta de trigo y esto está muy tostado. Quiero que lo podáis oler, ¿vale? Porque huele muy bien. Olerla, que o una tiene menos olor y otra tiene menos ¿Este qué cerveza va a dar? Una cerveza de trigo negra. ¿Está claro? ¿no? Y esto, ¿eh? Esto está Sí, sí, está Lo que no está triturado. Y después, esto, que es intermedio. Pues esto va a dar una cerveza.. ¿Cómo lo llamaríamos? ¿Eh? Tomar los dos o menos? Nada, nada, nada, Vale, esto daría un intermedio, pero es que además me puedo jugar mezclando. Bueno, eso, quiero que lo veáis, que lo toquéis, incluso lo podéis meter en la boca, ¿eh? Está todo limpio. Los vasos estos son vasos míos, que no han tenido ningún producto raro de los ratones de laboratorio. Son vasos limpios y son seguros, Os lo puedo, os lo prometo, gracias. Bueno, aquí vemos por ejemplo, esto que vos dejáis, ¿no? como una manta clara va a dar lugar a una cerveza eh, clara, y como una manta muy oscura, pues va a dar lugar a una cerveza oscura. ¿Pensáis que solo las mantas aportan color a la, a la cerveza o pueden aportar otras cosas más? Aroma, aroma evidentemente. Mm, Aportamos ¿no? eh, aroma. ¿Y esos aromas de dónde vienen? Pues de eh, unas reacciones que reciben el nombre de reacciones de malla. Las reacciones de malla que os parecen muy raro es una salchicha quemada un pan tostado un pan tostado a medida que se va quemando hasta que empiezas a echar humo incluso echando humo son raciones de malla. es una glicosilación no enzimática que está potenciada por un aumento de temperatura de los grupos aminos, así de simple ¿vale? entonces, esas raciones de malla generan eh, melanoidina, que son los que van a dar lugar al color, también al olor pero también generan unas una estructuras que son unos compuestos que son las piracinas. Aquí yo pongo un ejemplito, pero hay piracinas para y regalar, ¿vale? Además son muy volátiles. Los aromas a café. Eh, por ejemplo, el trigo huele a café porque está quemado, está tostado. ¿sí? Después, por ejemplo, eh, huelen a bizcocho, a galletas, que también te recuerda el olor, ¿sí? a, a, a, a cacao. Son, y todos estos sabores y todos esos colores yo los saco a través de las melanoidinas y las piracinas. Además también se producen eh, otras otra de las raciones, por las que se genera el color la caramelización, que sería el equivalente a las raciones de maya, pero ahí no hay una proteína y un azúcar, sino que son los azúcares, ¿no? esto es cuando, cuando tú haces un caramelo en tu casa. Yes. Yes. Y también vemos ahora ya complejidad que, la que tienen las mantas. De hecho, mira, esto es una rueda, como, como vimos antes con el lúpulo, son ruedas de dos tipos de comerciales de manta. Y vemos Pero, cómo esta manta, que es muy oscura, ¿qué aromas y qué sabores está dando? Pues café, cacao, sobrato oscuro, eh, ¿vale? Sabores muy típicos eh, de. Y esta, que es la otra, que es la que tenéis eh, más clarita, es como más neutra. Pero bueno, eh, en la mezcla de todas ellas, porque hay una variedad brutal, la mezcla de todas ellas pues te permite a ti jugar. Entonces ya tenemos agua que puede aportar variabilidad. lúpulo que puede aportar variabilidad de sabor, de aroma, de amargor. Además hay 20.000 tipos que lo podemos combinar de mil formas. Pero es que además después tenemos la complejidad que aportan las mantas. O sea, ya nos hacemos una idea de lo complejo que es la cerveza. ¿Vale? Sí. ¿Para qué más dos veces, si ya cuando... Por ejemplo, bueno, el manteado ya consigue lo que quería. Llegar a donde quería. ¿Con ¿Con qué? ¿Para qué mantear dos veces? Sí, porque hay cerveza doble manta. Ah, no, no. Eso también eso, eso, es una estupidez. Pues ya ha llegado por la primera. Ya ha llegado a lo que quería. No, no. no es Doble manta, yo, yo entiendo que te lo venden porque como que lleva doble cantidad de manta. Ah, vale. vale. ¿Sí? Entonces, yo ahora le voy a preguntar a Santi una cosa. ¿Tu cerveza, qué porcentaje de manta lleva? El cien El cien Es que yo no entiendo una cerveza que tiene un cien por cien de marta. Yo no entiendo que el doble marta de que hacen el proceso. No, no, no, no, pero no. eso no, es un producto del marketing. Claro, vale, claro, va a dejar de un más. rollo que se han inventado para vender. Esto es doble malta, el triple y cuatro, lo que tú quieras. ¿Sabes? Otra cosa es que tú me digas, lleva dos tipos de manta. Vale, yo el cien lo divido. Le pongo 50 de uno, 50 de otro. 70 de uno, 20 de otro, que tú quieras. O de hecho cuatro tipos, porque no se hacen, las cervezas no se hace con un tipo de marta, se con una combinación de tipo porque así el sabor más complejo, los colores son más complejos. Pero el que a ti te diga doble malta, lo que tú dices, bueno, de, lo que hacía es le echaba un poquito de malta, le echaba azúcar de bolsa y ahora le echaba menos. Claro, es que es malta, malta da no un carácter. Claro. Entonces las, las cervezas industriales utilizan malta de cebada y utilizan también arroz o maíz, que son cereales más baratos. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué? Para que sea más cervecero, pues te dice, oye, esta es doble marca, la que tiene más, car más carácter. La verdad, que en el fondo es marketing puro y duro. Sí, yo lo veo de otra manera. Antes te engañaba y ahora te va a un poquito menos. <risa> <risa> Ajá, bueno, pero es una, es una apreciación ¿no? como lo del lucro. Si te pones a analizar los anuncios de la CB1 comercial, mmm, a, extendiendo un poquito, te cae el culo. Bueno, y ahora volvemos, ya llegamos a la levadura. Las levaduras, es un, un hongo unicelular que lo que va a hacer es que va a fermentar, ¿vale? Aquí tenemos pues una imagen de cómo son, aquí no les se está reproduciendo porque se reproducen por gemación, es decir, que de una célula aparece otra, ¿vale? Y aquí lo vemos muy bien porque esto está parido tres ¿vale? Una, dos, tres, porque tiene tres Esto es para las cicatrices, las cicatrices de la gemación. Aquí. Y aquí tenemos los dos, los dos tipos de... de de, de levaduras que se han utilizado normalmente en, en la producción de cerveza ya a partir de que estas preguntas definimos. Uno sería la levadura de fermentación alta que ahora explicaremos, ahora explicaremos qué consiste la levadura de la, la fermentación alta que es la sacaronice cerebiacea sacaronice cerebiacea pues simplemente sacar significa azúcar mice, hongo y cerebiacea, cerveza que no se mucho la cabeza ¿vale? el hongo del azúcar para que se utiliza para hacer cerveza ¿Y cuando? Eh, aquel señor que vimos en la parte de historia encontró en el laboratorio de Cáceres aquella, aquella levadura que no son esta, hace buenas fermentaciones a unos 20 grados. Y esta hace unas buenas fermentaciones a temperaturas mucho, mucho más bajas. ¿Vale? Entonces la es que llamaron la Saccharomyces carlos que es la misma que la pastoriano. algunos la llaman pastoriano en honor a, a, a Pasteur pero que se usado, siempre se han eh, usado como dos especies distintas, pero resulta que no, son las mismas, son dos cepas de la misma especie. De hecho, ahora para, para eh, distinguirlas, pues se utiliza la Saccharomyces serbiacea Ubary, que, que es la, la bastoriana, en que nosotros vamos a llamar la carborescencia para, para el muriano, ¿vale? Bueno, pues como hemos dicho, una son fermentaciones a alta temperatura, y otras son fermentaciones a baja temperatura. De hecho, va a definir dos tipos de, de cervezas. Una son las cervezas Ale, que ahora ya las conocemos aquí en España, porque con la cervecería, eh, la misma cervecería como la de Santi, ya cada vez tenemos más variedad y ya están llegando a... Está más Año luz, como decía Roberto, de lo que está viendo, por ejemplo, en, en Estados Unidos, pero poco a poco vamos evolucionando vamos en ese aspecto y después están las lares, que son levaduras que hacen la fermentación en frío. Pero es que además tienen una, curiosa, una... Es curioso, no porque las que hacen fermentaciones a alta temperatura hacen una... con fermentación alta, pero no hace alusión a la fermentación alta a la, a la, a la temperatura, sino a que, como veis, forman un velo de levadura en la parte alta, ¿vale? mientras que las lágrimas lo que hacen es que se van al fondo de la de, de, de cuba de, de fermentación. Y veis, pues aquí tenemos una, que no creo darle mucho movimiento, porque hoy he descubierto, viniendo para caer en el coche, que es para el que es lo que se forma aquí, el movimiento no es muy bueno, pero no, no, no tarda mucho en, en restaurarse, pero veis arriba, como yo lo digo, yo se lo digo a mi niña, mientras están respirando los bichitos, y arriba lo que hace simplemente es que esto produce CO2 en la fermentación y lo tiene que expulsar porque si no esto revienta. Entonces le ponemos una trampa de oxígeno para que salga el CO2 pero que no entre el oxígeno porque nosotros queremos que esto esté en área de que no haya ausencia total de oxígeno. Esto sí, lo queréis, lo podéis incluso lo mismo, como lo mismo, que esto se contamine porque no creo no que lo va bebe ¿Vale? Lo podéis pues, ver vale, si queréis. Sí, bueno, ya van viendo visto, un poquito cerveza. No metáis mucho la nariz, ¿vale? Respirad, porque pasa que son de dos que hay en <risa> Pero no, tampoco pasa la o la Esto es, es una fermentación. ¿Vale? Es una fermentación. ¿Vale? Bueno, pero esta, estas dos no son las únicas que existen. Después tenemos, por ejemplo, un tipo de fermentación que es la fermentación espontánea. Se sigue haciendo. Estas cervezas, que son las azules, es imposible de beber, a mí no me gustan, pero son cervezas muy ácidas y curiosamente se inoculan, se inoculan en el, en el, con el aire. Después de, de sacar el mosto, que es lo que habéis probado, y de, y de hervirlo y de enfriarlo, lo ponen en, en estas cubas, y en este, con estas pibes que estarán llenas de levadura y de, de mil cosas más. Espero que que en el cerro lo que hay no se puede, ninguna paloma lo tendrán controlado. Pues generan una cerveza que después meten en una ramita y que poco a poco se pues van fermentando. Fermentan. Esto, esa fermentación es súper rápida y estas fermentaciones son muy grandes. Aquí, además de la Saccharomyces, existe la bretaronice. La bretaronice es una levadura salvaje, pero además también están algunas bacterias. Algunas bacterias, como por ejemplo lactobacillus, que generan ácido y por eso estas cervezas tienen esos sabores tan ácidos y más fuertes, ¿Sí? que son cervezas, las lámplicas, las blanditas son cervezas que tienen normalmente que añadirle algún zumo porque por sí solas son muy complicadas de beber, por decirlo de alguna forma. Bueno, pues ahora vamos a entrar, bueno, hemos visto los ingredientes, vamos a entrar en los, en los procesos. Vamos a hacer un reproducto de todo y ahora vamos a ver qué es lo que hace. Lo primero que hacemos es molerlo, el, el grano, la manta. Una vez que ya está manteado, lo molemos. ¿Vale? Habéis visto por ahí que, que no hay eh, el trigo, que era el, el, el que estaba la manta muy tostada, que estaba el grano entero, pero los otros están rotos. Y además, no se trata de hacer una harina. Habéis o sea, dado cuenta que hay un porcentaje de cáscara, un grano más grueso, un grano más fino. ¿Empecéis a ver ahora de ese boludo así extraño? De, que que está empezando ya, eso es el lúpulo que está diciendo ya ahí en el... Entonces, con, el, con la locura que hacemos, nosotros tenemos un grano manteado, que hemos modificado, pero nosotros lo que tenemos que hacer ahora que el agua que tenemos en nuestra infusión, porque lo que vamos a hacer es una infusión, que vamos a poner el grano junto con el agua, queremos que el agua entre dentro. Y para eso lo tenemos que facilitar en las cosas. Para eso que hacemos romper el grano. Rompemos el grano y eh, conseguimos rompiendo el, el grano conseguimos que el agua entre, que se hinche, el grano ese que ya está previamente roto por el manteado, que se produzca un proceso de gelatinificación y que yo ya pueda sacar el cojo azúcar, el almidón lo puedo sacar a, al medio costo para que mis enzimas empiecen a hacer su actividad. Es decir, que entramos ya en el proceso de macerar. Ahora vamos a aplicar el proceso de macerar. ¿Y en qué consiste el proceso no de macerado? Acordamos esto, lo modificamos, ahí activamos una serie de enzimas que las tenemos ahí guardadas. ¿vale? Evidentemente, en los granos que están muy quemados, la actividad enzimática se ha perdido, porque se han desnaturalizado por calor, ¿vale? pero en los otros no, entonces hay casi una mesa de granos que te tengan encima con granos que no estén conducidos. Esto es importante, ahora no vamos a meternos ahí en ese reencaramiento. Tenemos los granos, estos que están rotos, donde han modificado y aquí va a empezar el trabajo, se va a hinchar. Y, lo, y, lo, y se va a empezar a columnizar. ¿Qué es lo que tiene el almidón? Pues el almidón lo que tiene son amilosas en un 25%. Las amilosas no son más que azúcares que están unas detrás de otras de forma lineal. Glucosa unida por el enlace alfa-1-4 para ser más preciso en un 25%. Y después tenemos la amilopectina, que la amilopectina es como una amilosa, pero de vez en cuando le sale una grana. ¿Vale? Un en enlace alfa-1-6 y ahora tenemos una otra tina. ¿Vale? y sobre esto van a empezar a actuar las distintas enzimas. De forma esquemática sería esto, que es más fácil de, más fácil de verlo así desde un punto de vista esquemático. Teníamos, esto es una milosa, ¿vale? Milo, y la, y, o sea, esto es una milopectina, y la milosa sería igual pero sin esta ramificación. Y ahora yo tengo aquí que hay alfaminazas que lo que hacen es que empiezan a romper esas estructuras complejas, porque la levadura, la levadura necesita azúcares simples no puede, no Tú le pones una levadura al midón y la levadura se queda asimilando al el almidón. Y el almidón mirando a la levadura, ahí viene el café. ¿Vale? La, la levadura necesita que, que tengan azúcar que yo pueda asimilar. Si tú de hecho una levadura le añades a, a eso que tenéis por ahí, le añadís una, una cucharada de azúcar de mesa. Que eso es cosa... y se, y se pone a confusear como loca, ¿vale? Porque es lo que quiere. Entonces, tenemos que convertir esta estructura compleja en estructuras más simples. Y para eso vamos a utilizar las enzimas que activamos durante el manteado. Es decir, las alfamilasas y las betamilasas. Cada una corta de una manera. Las retamilas, que os dais cuenta, que empieza a cortar por los extremos. Y genera uniones de dos glucosas que reciben el nombre de maltosa. Las maltosas, la glucosa le gusta, es lo que más le gusta a la levadura, pero la maltosa les encanta también. Es muy, muy, muy asimilable con la, con la levadura. Y después tenemos la alfa -milasa. La alfa que empieza a cortar a los dos. Mientras que la beta milaza va comiendo por los extremos de dos en dos, la alfa es un poquito más desordenada y corta aquí, corta aquí, por 20 mil sitios. Entonces, al final, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, si yo, por ejemplo, la alfa corta aquí. Ahora puede venir una beta milaza y empezar a cortar de dos en dos. ¿Vale? Lo que no corta ninguna de las dos son las ramificaciones. Las ramificaciones no las corta Y acordaros que ramificación ramificaciones con, forman parte del 75% del almidón. Entonces, al final, lo que nosotros teníamos aquí, que, vosotros habéis probado, que está dulce, es una mezcla de agua, es una mezcla de glucosa, es maltosa, que serían dos glucosas, maltotriosa, que serían tres glucosas, aquí para poder contar, pero también estaría la maltotetraosa, que serían cuatro glucosas, y de destrina límite. Esta destrina límite, esta destrina límite que serían las ramificaciones, eso no se lo va a comer nunca, la levadura. Entonces, ¿esa destina límite qué puede definir? Pues puede definir el cuerpo de las cervezas. Cuando alguien dice, esta cerveza no tiene cuerpo, es porque realmente está todo fermentado, no queda ningún resto, porque al final estas, estas destinas límites lo que le van a dar es densidad al monstruo. Y como tú eso no me lo voy a cagar, porque esa densidad va a ser constante independientemente de que yo tenga ese, esa cerveza 200 años guardada. ¿Vale? Entonces, vamos a tener toda esta mezcla. De he hecho, glucosa y maltosa es lo que más les gusta. Ahora la voy a La maltotriosa, hay algunas cepas que les cuesta trabajo comerse, Preferentemente se las comen muy bien las lágrimas. La ¿Vale? Pero las hay la le cuesta más. Pero, al final, todas, eh, si le das tiempo, las maltotriosas algunas también las van, las van a seguir. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues nosotros que tenemos que hacer en el monstruo, que es lo que hemos hecho ahí, eh, le tenemos que poner una temperatura le tenemos que poner un pH. ¿Vale? Todos los, estos son enzimas, entonces sabemos que las enzimas trabajan a una temperatura determinada, que son las óptimas, pero que si yo mmm, tengo un rango de posibilidades en las que bajaría un poquito la actividad, pero sigue siendo funcional. Entonces nosotros, eh, esto se puede complicar todo lo que queramos, pero nosotros hemos hecho una infusión simple, es decir, hemos puesto el grano, en presencia de agua y además le hemos puesto a 65 grados porque ¿sí? si vemos que con 65 grados es suficiente aquí para que funcione un poquito la alfaamilasa y para que funcione un poquito la beta -milasa. ¿vale? Entonces yo llevo un equilibrio pongo a 65 grados porque pero yo podría por ejemplo poner un poquito más de temperatura para potenciar el efecto de la alfaamilasa o bajar la temperatura para que me, eh, me funcionase mejor la milasa. y decir, bueno, ¿y tú para qué es eso? Pues imagínate que yo lo que quiero es que tenga una cerveza con mucho cuerpo, pues entonces yo lo que quiero es tener mucha destrina, entonces lo que potencio es la actividad de las amilasas son un poquito de temperatura Si yo lo que quiero es tener una cerveza con poco cuerpo, lo que quiero es generar mucho azúcar que pueda asimilarlo perfectamente la levadura, ¿qué es lo que hago? Pues bajo la temperatura de, del mar. Es decir, que aquí seguimos haciendo, aumentando la complejidad de, de, del proyecto. Y ya después tenemos la cocción y el Wilford, que no es más que agitar. Y en la cocción pues tenemos m, varias, tiene varias funciones. Evidentemente ese monstruo que tenemos aquí, que vosotros habéis probado, no está estéril. El primero no está estéril, porque sacan entonces 75 grados. Eso no lo dejáis aquí encima de la mesa y mañana posiblemente haya pues, de todo, ¿no? Porque el agua no es estéril, eh, las no son estériles, pero en el segundo, que es el que está amargo, como se ha hervido eso ya sí está estéril. ¿Vale? Entonces, eh, evidentemente también inactiva las enzimas. Estamos subiendo la temperatura hasta los 100 grados. Entonces, ya una vez que ya está cogido el perfil de manta que yo quiero, que tenga más cuerpo o menos cuerpo, tengo que romper y parar las encima. Porque si yo le dejara mucho tiempo esas enzimas. Al final tendría un producto final imposible de controlar, porque esas encimas seguirían haciendo cada uno, cada uno los suyos. Importantísimo también eh, actúa sobre las proteínas para tener un mosto más claro. No habéis dado cuenta, pero el mosto amargo está más clarito, eh, menos turbio que, que, que, que, el, que el mosto dulce, se produce una evaporación de compuestos aromáticos que no nos interesa, también importante, se concentra el mosto, también potencia que baje el valor del pH del monstruo, porque las levaduras es importante que tengan una cierta acidez para funcionar, y evidentemente, ¿qué es lo que hacen? Disuelven eh, los, los, los alfaácidos del de lucro para que aporten amargo, porque si no, no me ¿Vale? agarran. Y después de, de esto, bueno, es importante que dependiendo del momento en el que tú añadas el lucro, te puede aportar una cosa u otra. Por ejemplo, si yo lo que quiero es sacar amargo solo yo lo que hago es que tengo que hervir por lo menos 60 minutos para isomerizar y meter en el mosto todos los alfácidos que tenía, eh, que tenía eh, el lucro pero si yo, sin embargo lo quiero aportar sabor o aroma como esos sabores o aromas nos aportan compuestos que son muy volátiles ¿qué tendría que añadirlo? al principio del hervido o al final? al final, para que se mantengan de hecho, 10 minutos de hervido es suficiente para perder prácticamente los aromas y 20 minutos para perder. Y yo solo añado, un, añado al principio, el al principio lo que voy a tener es cerveza muy amarga, pero que no me aporta ningún matiz ni, ni de sabor ni de olor la a cerveza. ¿Vale? Cambiando estos tiempos, también puedo um, jugar con, con la cerveza final que yo obtengo. Y el whirlpool, pues es más que después de enfriar, puede decaitar. Porque a pesar, de que la fermentación, a pesar de que la fermentación es un proceso que no necesita oxígeno, en, la, en los primeros estadios la levadura necesita oxígeno porque hemos visto que se reproduce y para reproducirse tiene que, necesita oxígeno en la primera fase ¿eh? el enfriado, pues si yo le echo levadura al monstruo que está a 100 grados, ¿qué hace la levadura? que se muere entonces hay que poner unos 20 grados que es, como, es donde hay que hacer el plástico y ahora vamos a entrar en la fermentación ¿vale? la fermentación también me va a generar mucha variabilidad, mucha variabilidad en en la, en la cerveza, porque el proceso de fermentación, siempre que lo ve uno, pues lo puede ver como esto, ¿no? Y esto es azúcar, una levadura hace algo ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, y me genera alcohol. Entonces si yo, por ejemplo, con una levadura, un vaso, un vaso de agua, le he hecho un poquito de azúcar y esto he es la levadura, tenemos cerveza, ¿no? posiblemente no tengamos ni, ni alcohol porque no se lleva a cabo una, una fermentación porque la levadura necesita otras cosas. De hecho, nosotros no es glucosa más levadura es igual a etanol más CO2. Esto no es un esquema. Sería mucho más preciso un monstruo complejo, muy complejo, porque hemos visto cómo le hemos añadido el lúpulo, cómo le hemos jugado el perfil de agua para que lleve iones. Después le hemos metido las maltas que van a generar un compuesto de color, compuesto de sabor. ¿Vale? Todo eso, más oxígeno, más levadura, va a dar lugar a nuevas levaduras. También va un poquito de sano, ah, siempre. Siempre hay un, un cierto, una cierta producción en la levadura, incluso aunque tenga oxígeno, siempre fermenta un poquito. Más CO2, más compuesto aromático generado por la levadura, más otro elemento no procesado durante la formación que proviene del mundo. Es decir, que esto es muy complejo, no es algo, no es algo simple. ¿Y qué lleva el mosto? Pues lo hemos dicho agua, los azúcares fermentables, los no fermentables que son las destrinas y que se van a mantener durante todo el proceso, compuestos nitrogenados y microelementos pues, que vienen del agua que viene, y que vienen también de las martes de agua. ¿Vale? Pues, bien, visto esto evidentemente eh, la, aquí vemos que la, la levadura no es el que pone la levadura ahí y no empieza a, a fermentar. Lo primero que tiene que hacer es reproducirse. Evidentemente, pero además antes de reproducirse, incluso que está en un estado que lo que está haciendo es adaptarse al medio. Es decir, yo eh, soy una levadura, me meto aquí, empiezo a mirar el entorno y digo: aquí no hay aminoácidos, por lo tanto, yo tengo que empezar a poner mi maquinaria para generar aminoácidos. Si tengo aminoácidos pues, en el monto, porque lo hemos hecho bien y hay aminoácidos libres, pues yo voy a tirar de ahí, no tengo que sintetizarlo. ¿Qué hace tengo Uf. Y lo que hay es de estrías. me quedo quieta porque yo no soy capaz de procesarlo. Ahora si lo que hay es glucosa, me pongo súper contenta. ¿Mm? Y, y se va adaptando. Toda su maquinaria la va a bajar al entorno. Y sobre todo hay una fase donde utiliza el oxígeno que hay disuelto, que viene de la agitación, ¿vale? Junto con todo lo que hay para generar nueva célula Entonces se produce un proceso de, de. creo que está aquí. Aquí va. ¿Mm? Se produce un. Un proceso en el que aumenta el lado amarillo enormemente el número de células, pero claro, ya cuando llega y ya se acaba el oxígeno, pues ya ahí tú, yo me quedo tranquila y ya voy a empezar a fermentar. De hecho, vamos viendo cómo baja la densidad y simplemente está bajando la densidad porque se está consumiendo los azúcares que son fermentables. ¿Vale? Y evidentemente a medida que baja la densidad, ¿qué es lo que hace? Que aumenta el etanol, porque el etanol lo está produciendo a partir de los azúcares que se están consumiendo bueno y los no fermentables que son los que forman parte de, del cuerpo yo te doy cuenta que están siempre a mismo nivel bueno pues la fermentación es un proceso muy, muy complejo esto es un esquema esto es un esquema de, de algunos de los procesos aquí tendremos la parte aeróbica y aquí pues, la parte anaeróbica ¿no? Es decir, cuando llega, se acaba ya el oxígeno y yo lo fermenta, pues acerca de ello transforma un etanol y, y el CO2. ¿vale? Pero se generan muchísimos compuestos intermedios que dan olores y dan sabores. Aquí está el tío viendo qué olores y qué sabores se ha generado. <risa> eh, <risa> es una cerveza de garbanzo Santi. Que como un garbanzo <risa> muro pues, yo y aquí, aquí estoy un poco perfilando esto porque he hecho dos pruebas. Y las dos pruebas, vaya ahorita, ¿eh? Hora, ¿sí? <ríe> <ríe> <ríe> Entonces, al final, lo que tenemos entre con todos es que hemos generado un, una mezcla de sabor y olor, ¿no? lo que se denomina el flavor, pero que la, la, propia, la propia levadura también va a participar de aumentando la complejidad, ¿vale? No es simplemente comer y ya está, sino que generar etanol sino que generar... Otro. Aquí he puesto algunos sin cansar, porque además ya, ya me he salido más de la cuenta. Tenemos ésteres, fenoles, fútboles, talacetaldeiro, el acetilo, el DMS. Estos no son, no son contaminaciones, estos son productos del propio de metabolismo de la herradura. De la no es una contaminación. Si encuentro una contaminación, pues bueno, habrá otro que, pero yo ahí no, voy, no me voy a meter. Entonces, los ésteres, puedo bueno, poner un ejemplo, ¿no? Estos son tres ésteres que tienen unos nombres, que cada uno el acetato de hispami da color a banana, el salmato de tiro color a piña y el salmato de tiro color a manzana. Se han descrito 600 ésteres en la cerveza. Cada uno da unos olores. ¿Vale? Pero aquí tenemos quizás los más, los más importantes o los más habituales, ¿no? De hecho. Eh, hay cervezas de, de trigo que huelen a plátano, que tienen un olor a banana. Entonces, esos olores vienen porque yo he hecho todo un macerado, he hecho un procedimiento y tengo unas temperaturas ideales para potenciar la aparición de esos de eso compuestos. Estos serían algunos ésteres que se han producido por una esterificación entre un ácido graso y un, y un alcohol. Sabemos que tanto el ácido graso como el alcohol ha producido la propia la propia levadura, porque necesita ácido prato para sintetizar nuevas membranas y porque el etanol que produce es también, de hecho, es lo que estamos buscando y lo que estamos deseando. Pues se puede producir entre estos dos elementos una, una unión que dependiendo del, del alcohol que sea y dependiendo del ácido que sea, pues dará un olor u otro, ¿vale? Perfecto. Después tenemos los fenoles. Los fenoles, en los que ya dijimos antes, los clorofenoles, esos son desagradables, porque huelen a, a sanitario, un olor sanitario nos recuerda a color a hospital, pero a decir bastante, ¿no? pero si están en su justa medida, nos pueden aportar, por ejemplo, olor a vainilla, ese si ya no es en ¿no? O el olor, por ejemplo, a especias, a, especia, a clavos de olor. Entonces, es tan simple o, y tan difícil como que el maestro cervecero ponga todo lo necesario para producir ácido ferúrico, que el ácido ferúrico se, puede, se va a transformar en otro compuesto, que es un fenómeno que va a dar olor a vainilla o que va a dar olor a clavo de olor dependiendo de la concentración. Es decir, todo esto está en manos de la persona que está haciendo la cerveza para generar un perfil. U otro. Por ejemplo, otro, el acetaldedo. El acetaldedo nos recuerda a olor a manzana verde. Pero el porque te está diciendo, mira, está saliendo una cerveza que esto no se lo va a ver no, no. Es una cerveza que está verde, verde, porque si os acordáis, el acetaldehido no es un contaminante. El acetaldehido está aquí. Entonces, si yo le pongo, por ejemplo, mucha glucosa en el monstruo, la levadura se va a volver loco, va a volver súper y va a empezar a metabolizarla. Tan rápido que va a generar tanto acetaldehido que este acetaldehido no se va a quedar solo dentro de la, de la levadura, sino que se va a llenar de acetaldehido a decir: si lo he hecho al monstruo. Y cuando está en el monstruo cuando yo lo detecto. Pero pensáis que si yo, por ejemplo, le doy tiempo para que agote el azúcar ¿qué va a hacer la levadura con esa cetada de un pecho fuera que se lo va a volver a comer entonces lo que hay que hacer es madurar la cerveza no se trata de esto o se ha parado la fermentación y esto ya no es lo no voy a beber espérate ¿sabes? vamos a redondearla vamos a... también es importante eso y para decirte con usted el ciclo y, la... y el metabolismo de la levadura Sebastián perdona que interrumpa sí. Ahí el tema es el zinc, uh -huh. eh, el único elemento que tú decías que era muy importante ahí, el cofactor, es el zinc. Uh -huh. Entonces, aunque, aunque maduren en la cerveza, pero no lo uh reabsorben. -huh. No lo no, uh -huh. no, no. Entonces, los fabricantes de levadura te venden como un aporte extra para la producción. fermentación, un complejo vitamínico de aminoácido para las levaduras, que no se sabe a priori qué, pero ¿qué es Porque los mismos fabricantes de levaduras, no, las levaduras que producen vienen carentes de esto para poder venderte comercialmente el pack completo. Ah, claro. a ver, a ver, a ver. Bueno, y después está otro otro compuesto que le pasa le pasa prácticamente igual. De hecho, entre en el mundo cervecero se habla de descanso de acetilo, que, que es lo mismo. Aquí tendríamos. Una deficiencia, una deficiencia de aminoácidos, como ha comentado, como ha comentado Santi, eh, una deficiencia de zinc, puede producir esto, pues aquí una deficiencia de aminoácidos, que al final, lo que se ha hecho es que no se ha hecho una buena, una buena maceración. Y, y hemos utilizado aguas malas, hemos utilizado también a lo mejor azúcar de... Eh, eh, eh, El problema viene de la levadura. La levadura. De la levadura. Viene de la levadura. Hay muchas por la conservación. Porque desde la cadena, desde, desde que la fabrica el fabricante de levadura por uh -huh. llamarlo de alguna manera, hasta que llega al usuario final. Ver, algo, por favor, un Aunque esté liofilizada, además, uh -huh. las condiciones en esa cadena de, de transporte muchas veces son. No, no, entonces el problema viene de, de, de la levadura, pero los fabricantes no te lo dicen. Porque la maceración te puede equivocar. ¿En qué te va a equivocar la maceración? Sí. un grado más arriba, un grado más abajo, pero la malta está va la misma, el agua prácticamente va a ser la misma que tú te Y entonces al final el problema es de la fermentación. Y Dentro de la fermentación, si hay fermentación puede ser de la, de la higiene, uh -huh. y si descarta ya la higiene, porque eres una persona metódica, es por la levadura. Ah, te hablo desde de, de, de mi experiencia. Sí, sí, sí, perfecto. ¿Me puedes una, una pregunta? Sí. Eh, eh, A mí de muchos, si es cierto, el diacetilo lo que da fundamentalmente una... el freno de la cerveza. ¿Cómo, cómo? El diacetilo ¿Sí. quita el amargor de la cerveza. ¿El diacetilo quita el amargor de la cerveza? ¿Tú tienes por qué? No tienes por qué. ¿Tú tienes por qué? A mí ¿No? me lo han dicho. Yo, lo he escuchado, ¿no? Hombre, el amargor es muy relacionado con, me los sulfatos. Sí, pero que te persiga un poco el perfil de amargo, pero el de acetilo... El de acetilo por qué te lo reduce. Hombre, el de acetilo da un sabor a mantequilla. entonces yo me imagino que a lo mejor ese sabor de grasa, de manteca, te puede consolar. Bueno, puedes coavizar el amargor, tampoco, pero yo, yo la verdad es que no lo visto nunca, ¿eh? O el pero el, el mascarado, claro, pero no. Es que, eh, como es la competencia del el problema, sí. dice que la Coscampo está echando de acepilos eh, químicos para quitarle, quitarle algo algo. No, yo después de la Coscampo lo más barato, me mucho más barato, no echarle lucro. Sí. Pero el lucro es mucho más caro. O sea, si tú puedes evitarte echarle algo para pa cortar menos amargo, lo que dice no es que le he hecho que, de pena. Pues eso tiene que echar con el punto frío porque es que si no sabe, mmm, excesivamente algo. No sé por qué le echan el diacetilo. Pues no ¿Por qué sí. le echan el diacetilo? Eso es para la próxima comida. La próxima, para la próxima lo <risa> <no> cambiamos. <risa> Hombre, eh, el diacetilo, por ejemplo, en las lager que es una cruz campo, eh, tiende a permanecer simplemente por, la propia, por el propio metabolismo de una, de una, levadura, de una levadura tipo lager Pero, de hecho, las cerveceras lo que hacen es que le dan un descanso de diacetilo en el que suben un poquito las temperaturas para que ese diacetilo vejan en el mosto, Vuelva a entrar dentro de, de la levadura y ya la levadura lo transforme en compuestos que son menos, menos, menos apreciables, que tienen un umbral mucho más alto. Pero los tiros no van por ahí. Los tiros van porque nos venden que es una cerveza lager, pero una industria, más de este tipo, que una industria final. no puede tener lager, viene de lager de almacenamiento. Entonces, una cerveza tipo lager, y el es dentro de la lager, una, una mestizo tendría que estar al menos un mes y medio dos meses en un tanque y esta gente no van a tener un tanque ocupado un mes y medio. Esta gente está fermentando en seis días y en seis días larga la cerveza, entonces en seis días no la hay fermentación larga. Te la venden como piercing pero larga pero que no hay ninguno... Eh, si somos ortodoxos, no es así. Nada, no tienen tiene ni guarda para, para, tu perfilar, <risa> para tu perfilar. Esto que estamos hablando aquí, de ciertos productos que son intermediarios y que después hay que darle un, un tiempo, estamos hablando de días, de semanas, para que esa cerveza que está verde, que tiene un eh, compuesto que lo, lo asimile o, y genere o algo útil, como es el metal en este caso, o simplemente lo transforme en otro compuesto que ya no vamos a, a percibir, eh, ese tiempo no se lo están dando. Y aparte, después, el, la, el, el añadirle a punto, como antes dijo Santi, que eso evidentemente mmm, tampoco es. Eh, bueno para, para el producto final. Bueno, al final mira, todos pues, hemos bebido esa cerveza durante mucho tiempo y vamos a seguir bebiéndola. Y, y el día que a hacer algo tendrán en maestro cervecero para cambiarlo y meterlo en el mercado y decir ¿Y esto es lo que tenéis que beber ahora, como el embrebaje ese de Cidre sí, que estamos ahora bebiendo todos lados. O sea que es que al final eh, esto. y ya después, por último, eh, quería hablar de otro sabor muy conocido que es. El que es DMS, pero esto saborea que está el y demás, pero que esto en realidad eh, viene de las maltas, de las marcas más claras, que como no han, sido, no han sufrido mucha, mucha temperatura en el proceso de manteado, pues siguen persistiendo, porque sea, el perfil un aminoácido que la FM tiene que va a al DMS, no la levadura aquí, tiene poca, poca implicación, pero bueno, como un olor que también suele aparecer, también lo quería... Lo no aquí. Este problema fue que inicialmente tuvieron lo, las grandes multinacionales, el problema a huevo podrido. Entonces sí, sí, sí, a partir de, de ahí la la de la empezaron a rectificar y dijeron, oye, este proceso no vale. Porque en el mundo del vino esto sí se puede corregir con sales de cobre. En el mundo del vino en la fabricación mucho más fullero. Si embargo la cerveza o te sale bien o te sale mal. No hay término medio, si te sale mal lo no tienes que tirar. Pero yo aviso a la aduanero. Entonces, por eso los, los, los propios productores dijeron: por aquí no vamos, no podemos ir porque comercialmente eh, es inviable. Es inviable. Porque, lo que, eh, claro, si competimos en calidad, yo quiero mantener un precio muy bajo, locos, al final tengo que tocar a calidad. Por eso una cerveza artesanal cuesta 2,5 euros, 3 euros. Y una cerveza de lata no pues, cuesta 50 céntimos. Ahí está el kit, entonces ellos tienen que abaratarlo en todo, más todos los equipamentos tecnológicos que le meten. eso no te lo dicen tampoco. Porque si tenemos un tanque de, de varios cientos de estos litros, si eso se pone mal, esta gente no lo va a tirar. Entonces, la, la madre, me tiraría de la jueza al decano de, lo, de, de, de, cano de, de del colegio de Químicos, pero que se le echa mucha química, a, a las tres la mucho. Está claro. Entonces, ahora eh, yo ya, ya voy a terminar. Lo único que quiero es que haya quedado claro eh, la importancia que, tiene, que ha tenido la cerveza eh, en nuestra civilización, la cultura cervecera que teníamos antes de, del, periodo, del periodo de romanización, cómo lo hemos perdido, que yo creo que ahora con gente como Santi podemos recuperarlo, que, a, que nos abramos ¿no? la mente a, a, a, la, a la complejidad de estilo que existe y que también pensemos, que como dice Santi, que usar una cerveza buena es complicado porque como hemos visto, hay muchos parámetros que mezclando de una forma equivocada pues pueden dar al traste con, con una buena con una, una, una cerveza. Y con esto yo creo que ya lo que queda es embotellarlo, que eso ya lo ha hecho Santi en su, en su cervecería y nos vamos a, a la cata. Yo, si me permite, cinco minutitos. Sí, claro. Y... Vale. ¿Eh? Preguntas, si quieres preguntar. Ah, claro, si sí. tienes preguntas, sí. ¿eh? Bueno, sí. Preguntas, sí. Bueno, terminamos el fumo de acuerdo de, de preguntas Venga, y a ¿Alguna pregunta? ¿Alguna observación? Todo tuyo. Venga. Hace tiempo que nos ponga aquí en la pauta. ¿Para que ¿Vale? pero Bueno, no pensaba salir, pero bueno. Eh, soy un poquito que me gusta a mí el tema este de Aura Los cinco minutitos que voy a dedicar aquí no es para hablar de ciencia, es para hablar de cerveza, es para hablar de... Todo lo que estáis estudiando, eh, la lección que hagáis después de determinar este paso de la vida, que la tengáis bastante clara, porque vengo yo un poquito hablando de lo que está como está actualmente el mercado laboral aquí, eh, en, en, en Andalucía bueno, en España en general. Yo fui de los pocos que decidió apostar aquí, y decidí, oye, vamos a ser valientes, vamos a dar ejemplo y vamos a utilizarlo todo el conocimiento que nos han aportado la facultad para poder montar una industria llamada una industria cervecera, cuando pues aquí lo único que se había bebido siempre era la cerveza de una multinacional y lo hicimos con mucho cariño con mucha voluntad, con mucho tesón y nos dimos cuenta mi grupo y yo que teníamos un gran conocimiento que lo habíamos adquirido aquí, eh, lo habíamos adquirido aquí, la facultad de química concretamente y que era una pena que ese conocimiento tirarlo por el retrete. ¿Vale? entonces muchas veces en la vida es mejor fijar, fijar tiros y aprovechar todos los conocimientos para hacer lo que te apasiona porque al final los otros están bajos muchas veces nos, nos planteamos irnos fuera por el tema del dinero y el dinero llega lo importante es que hagamos lo que nos gusta y que seamos diferentes y que apostemos por lo que tenemos aquí y me veamos a más y me dejamos a más, porque tuve una diferencia con la que es actual de Canadá y de la Facultad de Química, porque le comentaba que, que está muy bien todo el tema teórico, que se imparte la facultad, pero hay muy poca práctica. Y dentro de la poca práctica que hay, hay muy poco conocimiento de empresa. Y está muy bien estudiar. pero eh, la importancia del estudio es para aplicarlo para la mejora de la sociedad, Ofreciendo un producto o un servicio. Si ese, si ese conocimiento no lo, no lo ponemos en marcha como negocio para poder mejorar nuestra sociedad, el conocimiento es en parte. Entonces, mi mensaje es que con vuestra fuente de conocimiento identifiquéis algo que os gusta y que lo desarrolléis como negocio. Que la facultad tiene que ponerse las pilas en inculcar a los alumnos la manera de hacer negocio, de crearlo, de una idea. Eh, materializarla y sacarle un rendimiento económico, también la universidad. Y es muy importante que en cada una de las facultades, sobre todo de ciencia, se imparta una asignatura de creación de negocio. Ya en las facultades de ingeniería se hacen, pero en el resto no. Y es muy importante que mentalicéis de que tenemos que saber crear negocios porque nos estamos quedando a la cola del mundo. Somos buenos investigadores, somos buenos profesores, somos buenos científicos, pero somos muy malos empresarios. Y los pocos que vemos somos unos demonios, porque no contratamos. Entonces, ese pensamiento hay que cambiarlo. Al ir a lo que decía Antonio Banderas, de su experiencia en Estados Unidos, que decía: Bueno, ¿es verdad esto del sueño americano? Y decía: Sí, aquí en Estados Unidos es posible. ¿Y por qué es posible? Porque hicieron una encuesta y el 98% de los alumnos que estaban estudiando en la universidad, cuando terminaran, cuando querían montar su propio negocio. Y el 2% querían ser funcionarios. Si hacemos la encuesta aquí, resulta que el 98 quiere ser funcionario y solo un 2% quiere crear negocio. Ese no es el camino. Porque si yo tengo un negocio, con, con el fruto de mi conocimiento y el fruto del esfuerzo y el trabajo de nuestros padres y de nuestros abuelos, la economía que se genera en torno a es una economía productiva. Y yo logro que nos sentamos útiles y que ese conocimiento no se pierda. Entonces el mensaje es ese identificar lo que os gusta y con vuestros conocimientos ¿vale? los aplicáis lo que os gusta informaros sobre cómo hacer negocio e identificar aquellas personas que os motiven y que os hagan sentiros bien para hacer una agrupación de personas porque las empresas son agrupaciones de personas y si uno es biólogo y conocéis a un abogado y conocéis a un publicista y tenéis una buena idea pues poneros de acuerdo de cómo hacer el negocio de cómo sacar fruto a todo este tiempo que habéis invertido aquí estudiando. Pues ser es el mensaje. Ahora vamos a la carta. Gracias. Todos los conocimientos que nos ha aportado Sebastián en el proyecto de hoy. Entonces, eh, desde Seirata nosotros decidimos empezar con una cerveza que era tipo Pilsen, porque a la hora de introducir un producto en Sevilla, a lo mejor, era hacer algo parecido a lo que la gente tomaba, a partir de ahí crear conciencia que la gente aprendiera a, a valorar la diferencia siendo del mismo estilo del nuestro con la competencia directa que era de una multinacional. Entonces, a verlo de lo que yo comentaba antes, nosotros fabricamos cerveza 100% malta de cebada. Entonces eso significa que la cerveza tiene más cuerpo y tiene, más, tiene un sabor más contundente. Tiene sabor a grano, ¿vale? Dentro de ese sabor a grano lo podremos hacer más pronunciado, menos pronunciado y lo podremos amortiguar con el amargor, sabor y aroma del lúpulo o menos amortiguado, ¿vale? Entonces, en cualquier caso, lo que vamos a hacer es un viaje a través del mundo, seleccionando los estilos más populares y que Sebastián y yo los hacemos en and Dreams, que es nuestra fábrica, los hacemos con mucho cariño y pasión todos los días. Porque nosotros fabricamos todos los días cerveza frescas. Entonces, vamos a empezar por la pincel. es, digamos, la referencia estándar en cervezas, ¿vale? Entonces, hablando del cuerpo que decía Sebastián, estas cervezas son cervezas que tienen en general poco cuerpo, son muy refrescantes y las industriales pues, vienen siendo pues refrescos de cebada. Este Nosotros decidimos eh, darle un toque de personalidad y añadirle un poquito más de cuerpo y darle un sabor eh, afrutado, con un poquito de aroma herbáceo, porque entendemos que al ser una tierra de vino, tenemos muy identificado y muy asimilado el sabor afrutado de los vinos blancos. De ahí que decidimos añadirle este sabor. Entonces, a la hora de catar la cerveza, vamos a ponerla aquí, la pinche. A la hora de catarla, esto es una valoración sensorial con los cinco sentidos. El primer sentido que nos habla de solo una cata de la cerveza es el oído. Cuando nosotros destapamos la chapa y escuchamos el ps, ese es el ácido, el anhídrido carbónico que está contenido en la botella, es un anhídrido carbónico que o sea, se forma de una manera natural por refermentación en botella, una, una vez que, te, que para la fermentación, al hilo que le decía a Sebastián, de que terminan los azúcares fermentables, nosotros le añadimos una desolución del de azúcar con agua caliente, y lo que hacemos es que ese azúcar, que ya está disuelto en, en esa cerveza, que a priori no tenía azúcar, le ponemos una chapa y se produce una refermentación que es la que genera el gas que contiene la botella. Entonces es un gas que es muy natural. No es el, no es el gas que nosotros nos tomamos en cualquier bar, que a mí, por, por cierto, el sábado me dio un ataque de hipo y me he informado que era por eso mismo, porque le echan mucho gas la cerveza industrial, le echan mucho gas y llega a ser incluso peligroso si sois bebedores sí, sí, sí. por pues el tema de que se te acumulan estas zonas y entonces pues viene, viene el reflujo, viene el hipo y las miren entonces esto es mucho más natural entonces, si escuchamos el ps", quiere decir que la cerveza está correctamente carbonada. si no la escuchamos, ya nos está diciendo que no tiene ácido carbónico o sea que no tiene hídrico carbónico y que corremos el riesgo de que la cerveza esté flat ¿vale? y si escuchamos el alto seguido viene la cerveza como un volcán es que está sobrecarbonatado. ¿vale? a la hora de servir la cerveza se inclina el vaso 45 grados y con un poquito de arte dejamos que moje que vaya mojando el lateral del vaso y ya justo en este punto abrimos para que quede con su gotita para el anuncio, ¿vale? Entonces, ¿qué nos, informa, ¿qué nos informa el color? Nos informa del tipo de malta que hemos utilizado. Sebastián había enseñado varios tipos de malta. La malta rubita lo que hace es que tengamos una cerveza rubia, ¿vale? Si utilizamos... Malta rubita, que se llama malta tipo Pilsen o malta pale hay, hay varias, ¿vale? Y después le añadimos un poquito de maltas tostadas, pues tendremos una cebada más tostada que después veremos ¿vale? Entonces, bueno, que no os engañen, la cerveza tiene que tener espuma. ¿Por qué? Porque la espuma evita que el ácido carbónico se pierda y por otro lado evita que la, que la cerveza se oxide, ¿vale? Entonces lo normal es que cuando le demos un trago una cerveza que nos dé el bigotillo. Eso es lo normal. Entonces, Estábamos hablando del oído, ahora hablamos de la vista, ya sabemos el color rubio, identificamos que esta está con altas pálidas. Después la transparencia, a lo que hablaba Sebastián, eh, dependiendo del grado proteico que tenga la, la cerveza, tendremos cervezas más transparentes o menos transparentes. y unas franciscanes, que son cervezas alemanas, que están hechas a base de trigo, el trigo aporta muchas proteínas a las cervezas, son cervezas que son más, más opacas. Nosotros no filtramos, simplemente decantamos por frío. Entonces obtenemos una cerveza que tiene un cuerpo correcto, un cuerpo medio, ¿vale? Y poco más, ¿vale? Con el, con, el, con la vista poco más podemos decir. Ahora viene el olfato. Hay determinadas cervezas que tienen un aroma en concreto y hay otras que son más planas. Por ejemplo, las Tipo Piense, que es de las la famosas que todos conocemos, que en teoría no deben doler a nada, las industriales no huelen, de hecho si las horneis no huelen a nada porque aparte están muy frías y te dicen que la tomes muy fría porque si la tomas con no tan fría pues empiezas a apreciar la bebida que son refrescos muy malamente hechos, ¿vale? Entonces, desiderata es una cerveza que no miente, ella es sincera por sí misma. Entonces te la puedes beber fresquita, o estamos acostumbrados a ello, pero que si la dejas a temperatura ambiente te la puedes beber igualmente y no le vas a apreciar ningún sabor indeseable. Simplemente lo que varía es la percepción. Entonces, dicho esto, le damos un primer trago generoso. Y ahora aquí apreciamos la personalidad de la cerveza. Pues nos dice, tiene un sabor, tiene sabor a grano, es más, más amarga, menos amargo. El amargor lo vais a notar rápidamente porque la cerveza es muy amarga lo que hace que te precipita, son astringentes, la, la sensación de astringencia que se te precipitan las proteínas que tenemos en la saliva, y se te queda a la boca, ¿vale? Hay, hay gente que, usted que hace cerveza muy amarga, nosotros la cerveza amarga que tenemos es un amargor normal porque entendemos que aún falta mucha cultura cervecera por, por avanzar, ¿no? Entonces, bueno, le hemos dado el trago. ¿Qué nos dice el gusto? Si es más dulce, menos dulce más salado, menos salado, más amargo, menos amargo, más afrutado, menos afrutado, eso nos habla el gusto. Y el tacto, el tacto lo entendemos como la, el cuerpo que tiene la cerveza. Hay cervezas que son más ligeras de beber y hay cervezas que son más cuerpos y parece uno que está bebiendo una papilla de, de niños chicos, ¿vale? Entonces siempre que vayamos a disfrutar una cerveza hay que hacerlo con cinco sentidos. Lo ideal es hacerlo siempre en buena compañía. Porque es un, no de, debemos de recordar siempre que es una bebida social. Lo de bebé está solo está mal. Es mejor beber disfrutando de, con familia, con amigos, con la pareja, ¿vale? Y también en los ratos libres, los ratos en los que uno pueda de verdad degustar ese momento. Porque esto al final es un momento. No es una cerveza, es un momento, es tu momento. Esa es la diferencia entre el concepto del siglo XX, que ha sido... Eh, ...industrial consumo... ...al siglo XXI... ...donde el consumidor identifica... ...aquellos productos que son más saludables... ...esto sería etiqueta... ahora ...como lo que están poniendo en el mercado... ...la de etiqueta... ...la verde, ¿no? ...la verde... ...esto sería verde fosforito... ...esto es lo más saludable que hay, ¿vale? ...y... El, eh, ...lo que hablaba del consumidor... ...y ahora el consumidor se preocupa... ...por saber... ...de qué está hecho... ...si tiene coadyuvantes tecnológicos... ...dónde está hecho... ¿Quién forma parte de, del capital empresarial de la empresa? ¿Por qué? Porque si yo produzco en Mairena de las Jarafe, en el polígono Pisa, y lo hacemos compañeros de la facultad, como conocía Sebastián, traemos más chicos que son becarios, ellos conocen el proceso, después me, me contacta un biólogo que la da por hacer un cultivo de cebada ecológica en Utrera, al final vamos creando aval y se crea una red de valor y entonces después de esa red de valor viene un producto de valor y viene una economía de valor. Cada euro que nosotros gastamos tenemos una responsabilidad de saber gastar porque ya los pocos euros que tenemos los tenemos que invertir en economía nuestra propia porque si no lo estamos regalando. Antiguamente las batallas iban a cuchillo y a espada y Dios de por medio. Hoy en día la batalla es económica. ...entonces tenemos que aprender a ser proteccionistas... ...tenemos que aprender a ser eh, críticos... ...con lo que comemos, con lo que bebemos... ...y tenemos que barrer para nosotros... ...porque es lo, lo más importante... ...para poder tirar para adelante con productos de calidad... Y ...con una vida de calidad... ...entonces bueno, ya dicho esto que... ...ya se nota que soy muy reivindicativo... ...pero que os quede bien claro el tema... ...esto es una cerveza fresca... No es una cerveza que tomáis en el supermercado que puede llevar más almacenar un año. Es una cerveza fresca que se ha hecho fruto de la pasión y del trabajo de dos personas que amamos el producto y tenemos el conocimiento. Y es, una, es un producto que puedes hablar con la persona que lo produce. Porque si a ti te venden una copa de, de vino y te dicen que esa copa cuesta 300 euros y después te explican por qué cuesta 300 euros, lo mismo si tiene dinero lo paga entonces Hemos llegado al punto de que no conocemos los procesos de fabricación de, de todo lo que comemos y bebemos. Pues hemos llegado a un, a un grado industrial que hemos, que hemos perdido esa conexión con lo que es la tierra. Entonces es muy importante que nos sensibilicemos con esto. Vale, dicho esto, que os he dado un poquito la, la brasa, vamos a empezar probando. Importante con respecto al tema de, de los vasos. Estos vidrios en el campo que vamos a tener con a los directores y demás, entonces por favor intentad que después los pasos, vamos a intentar reutilizarlos si os parece, ¿vale? Y después ya cuando se termine la tarjeta pues lo dejáis en la barra mismo que ya nosotros vamos a recoger. Venga, por favor. No fui a la ciudad la Qué peligro. No, las cosas la Ay, mismo qué? ¿Para qué? qué? te lo bebe Si ¿Te